Muy buenas tardes eh, y bienvenidos y bienvenidas a esta Sala Clan del Círculo de Bellas Artes. Como director de esta institución estoy muy contento y agradecido de que este acto se pueda realizar hoy aquí, gracias también a porque se me haya pedido estar en la inauguración... ...junto con nuestra querida directora general de Industrias Culturales... ...Propiedad Intelectual y Cooperación Adriana Moscoso del Prado... ...y también junto al director de la Oficina Española de Patentes y Marcas... ...José Antonio Gil, que hablarán después de mí eh, un ratito... Y, como digo, estoy realmente muy contento de que se haga aquí este acto. En primer lugar, porque es un acto mixto entre dos ministerios, algo que no es tan frecuente y que realmente nosotros aquí en el círculo, como entidad privada, sin ánimo de lucro, eh, pero un poco en el centro de muchas dinámicas culturales y, y también científicas de, de Madrid y de España, pues intentamos propiciar. ¿no? Que aquí se den la mano industria y cultura para hablar de algo tan importante como la propiedad intelectual e industrial, eh, aplicada sobre todo a la cuestión de la juventud y de la innovación, pues me parece un acierto absoluto y quiero en este día ¿no? de la Mundial de la Propiedad Intelectual, además de felicitaros a todos, porque seguro que de una manera o de otra estáis eh, relacionados con el tema, pues de verdad felicitar a los organizadores. Eh, de hecho, me parece también relevante que esta presencia institucional vaya a estar... Eh, ejemplificada no solo por los dos directores, sino también por los dos, eh, eh, por los dos eh, subsecretarios de los ministerios que van, a, que van a cerrar el acto. También me gusta mucho, la verdad, que la mesa redonda que va a tener lugar a continuación eh, sea tan mixta y tan polifacética. ¿no? Nosotros en el círculo la verdad es que hacemos muchas de estas cosas locas en el marco de nuestra... Estrategia más de más más C, juntar poetas, ingenieros, artistas, eh, creadores, ¿no? Y creo que este es un tema que sin duda justifica esta interdisciplinaridad y esta riqueza de puntos de vista. ¿no? Eh, como digo, el círculo creo, modestamente, que es un lugar muy apropiado para hacer estas jornadas porque si algo caracteriza a esta institución últimamente en el marco de nuestras líneas estratégicas son tres grandes ejes, ¿no? Eh, que son, por un lado, la internacionalización, que quizá hoy está menos relacionada, aunque sin duda los problemas que hoy vamos a tratar no pueden entenderse sin el marco europeo e internacional. Pero las dos otras grandes líneas son la juventud y la innovación. Nosotros en el círculo estamos muy empeñados en un rejuvenecimiento de la programación, en una atención específica a la juventud, y también estamos empeñados en una pequeña batalla intelectual, si la podemos llamar así, eh, a favor de una comprensión más rica de la noción de innovación. Estamos en un momento muy delicado, yo que soy filósofo, en, desde un punto de vista delicado, desde el punto de vista conceptual, porque corremos el riesgo de que muchas veces la innovación se entienda de manera unívoca, unilateral, como digitalización y desarrollo tecnológico. Y yo creo que desde la cultura pero también, ¿por qué no?, desde la industria y desde muchos otros sectores, debemos reivindicar el enorme potencial de la cultura, de la creatividad, a la hora de enriquecer el concepto de innovación. No, no solo la digitalización, sin duda es importante, sin duda el desarrollo tecnológico es fundamental, pero también la cultura, la creatividad, el pensamiento, la crítica, deben ser fundamentales para enriquecer la noción de innovación y por eso nosotros hemos llamado esta estrategia que tenemos I más D más C, porque esa tercera I ¿no? del, del trinomio I más de más I creemos que se puede declinar en toda esta serie de nociones, cultura, creatividad, compromiso social, ciudadanía, crítica, conceptos y tantos otros. ¿no? Por, lo, doctor, por lo tanto, gracias por hablar de juventud y de innovación en el círculo, que son dos temas que nos apasionan. Y otro tema que nos apasiona, y con esto acabo, que está en el corazón de la historia de nuestra institución, es sin duda... La defensa de la libertad de creación, evidentemente, sobre todo de la libertad de creación artística, pero de la libertad de creación también científica. Yo vengo del mundo de la universidad y sé lo importante, por ejemplo, que es eh, la libertad académica, la libertad de investigación. Y, desde luego, aquí estamos convencidos, y en algún diálogo que hemos hecho también con la directora general, le he tenido ocasión de manifestarlo, de que no puede haber libertad de creación si no hay respeto de la defensa de la propiedad intelectual. Es una condición necesaria para que esta pueda ocurrir, para que los creadores se sientan tutelados en sus aventuras creadoras. Y si esto es verdadero en general, desde luego, lo es mucho más en el caso de los jóvenes, que inician sus recorridos en los diferentes ámbitos y que deben sentir esa protección para que sus hallazgos, creaciones, desarrollos eh, pues no se vean de algún modo eh, pues tergiversados, manipulados, utilizados o directamente robados. ¿no? Con lo cual, estamos muy a favor de la libertad de creación, pero también muy a favor de la propiedad intelectual. Así que, de verdad, muchísimas gracias a todos por estar aquí y ahora, sin más dilación, le cedo la palabra a Adriana Moscoso del Prado, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. Gracias a todos. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros eh, celebrando el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Poderlo hacer un año más, pero esta vez sí presencialmente, José Antonio, eh, junto con la Oficina Española de Patentes y Marcas, eh, este día que, que, bueno, que nos une porque lo que protege la propiedad intelectual y la propiedad industrial es… Eh, el trabajo intelectual, el esfuerzo intelectual, la plasmación de las ideas en, en, en, una, en una innovación, en, un, en una patente, en una, en una obra de la creación. Por lo tanto, eh, la fuente es la misma, por supuesto, es el, talento, es el talento humano que está en la base del desarrollo de nuestras sociedades, de, nuestros, eh, de todos nosotros y, y de esa libertad de creación, de esa libertad también eh, que luego puede escalar ¿no? a nivel social de la, que, de, la que, de la que precisamente hablaba Valerio ahora mismo. Este año, el año 2022, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual nos propone que dediquemos este día a la relación entre la propiedad intelectual y los jóvenes. Eh, desde luego nos gustó muchísimo eh, la idea porque… Eh, nos, nos, trae, nos permite hablar de muchísimas cuestiones que están eh, bueno, pues en la raíz de, de lo, lo, las políticas que debemos impulsar. Creo que, que tanto, aunque bueno, por supuesto hablará eh, José Antonio de todo ello, pero tanto la Oficina Española de Patentes y Marcas como nosotros el Ministerio de Cultura y Deporte. Desde luego, quien puede entender mejor la innovación eh, son los jóvenes. Eh, estamos en un contexto de evolución eh, tecnológica que probablemente no se haya producido eh, de con, con esta dimensión, como quizás, eh, bueno, desde luego cuando se inventó la imprenta, que fue el primer paso de la revolución del desarrollo de la propiedad intelectual. Y, y yo creo que esta transformación digital en la que llevamos inmersos eh, ya un, un par de décadas, pues, pues ha cambiado por, eh, por completo la manera como eh, nos comunicamos, cómo nos relacionamos y cómo accedemos a, a la información y, y a la formación. Por lo tanto, esos jóvenes a los que nos dedicamos eh, han nacido en, en este contexto digital eh, y tienen por lo tanto esa eh, mejor predisposición para, eh, por un lado, colaborar con quienes ya no somos tan jóvenes y, y estamos eh, bueno, formamos parte de la sociedad y ese, ese traspaso de, de, de la innovación y de la, del talento creativo, del talento eh, también en el ámbito de la propiedad industrial, pues desde luego. Con su eh, mejor entendimiento y su mejor capacidad de, de innovar en la sociedad va a ser mucho mejor para el beneficio de, de todos. Tengo algunos datos que me gustaría compartir con vosotros. Eh, actualmente en el mundo tenemos en torno a 1.800 millones de jóvenes menores de 24 años. Está previsto que esta proporción de personas menores aumente en el mundo en los próximos años. Si centramos el foco en el sector de las industrias culturales y creativas, nuestra encuesta de población activa del Ministerio de Cultura y Deporte nos decía que nos decía en 2021 que solamente un 5% del empleo del sector cultural correspondía a los jóvenes menores de 24 años, pero que ese porcentaje aumenta casi en torno… Al 20% si hablamos de las franjas entre 25 y 35 años de edad, es decir, más del triple del porcentaje eh, entre los más jóvenes. Lo que nos permite ver que bueno, pues hay muchísimas oportunidades eh, que se ofrecen desde las ciencias culturales y creativas eh, a la empleabilidad de las personas jóvenes. Una empleabilidad además que fomenta el, el, el empleo de calidad, que tiene una vinculación con el territorio, eh, con, nuestro, con nuestra historia, con nuestros valores y que por lo tanto tiene también un enorme potencial de desarrollo positivo de sociedades plurales y complejas como son las nuestras. De todo eso vamos a hablar hoy de la mano de protagonistas que son jóvenes, son innovadores, son creadores. Vamos a a tener a continuación una mesa eh, que se titula La propiedad intelectual e industrial y los jóvenes, que va a estar moderada por la directora de la coalición de creadores industriales de contenidos y, bueno, en la que vamos a tener el testimonio de varios jóvenes, María Bravo, Pablo Vidarte, Carlos Catena, Ángeles Toledano y Diego Sainz. Eh, como digo, lo que queremos es poner en valor ese capital innovador, esa fuerza innovadora que, que tienen los jóvenes, precisamente en este contexto de tecnología digital, de era digital en la que estamos y por supuesto por supuesto poner el foco, eh, ya lo ha adelantado también Valerio, en la importancia que tiene la protección de la propiedad intelectual en todo este contexto de capital intelectual y cómo además este capital intelectual ha cobrado un especial valor en, en, las, en los países, en las eh, naciones desarrolladas, en las economías de los países desarrollados eh, en las últimas décadas y donde España desde luego tiene una posición eh, de ventaja que debemos de aprovechar y debemos de eh, apoyar desde los sectores públicos de la mejor manera que podamos. Una de esas maneras es, desde luego, fomentando la protección de la propiedad intelectual y también eh, sensibilizando a todo el mundo, desde luego a estos jóvenes que son los portadores de este capital y de esta capacidad de innovar y de, y de crear eh, en nuestra sociedad. Por lo tanto, este también es un ejercicio de defensa, de, eh, de, de dar voz a, al valor que tiene el derecho de propiedad intelectual, propiedad industrial, eh, en nuestros sistemas jurídicos y, y en la estructura. De, de nuestros estados. Así que, bueno, esperamos de verdad que esta jornada pues, permita, primero, descubrir estos talentos, nos permita descubrir cómo estos jóvenes innovadores, creadores, trabajan hoy en día, cómo utilizan los derechos de propiedad intelectual, cómo en su experiencia diaria eh, son conscientes del valor que tiene proteger... Eh, sus ideas, eh, tener cuidado a la hora de bueno, pues redactar esos contratos que tengan que redactar para eh, licenciar sus derechos, a la hora de planificar una carrera profesional en la que su principal activo va a ser su capital intelectual. Por lo tanto, es lo, lo que mejor tienen que proteger y lo que tienen que planificar. Y nada más, eh, muchísimas gracias al Círculo de Bellas Artes por, por habernos acogido. Eh, me gusta mucho también esta idea de que colaboremos en esta jornada, de que juntemos muchísimo más. Es verdad que hemos tenido conversaciones muchas veces con Valerio de lo importante que es juntar ciencia y arte, de lo importante que es poner en valor que se trabaja de manera muy parecida si eres un científico o eres un, un creador o eres un artista, un artista y que sin perjuicio de que cada uno trabaje y desarrolle su carrera en su, en su parcela, tenemos también que promover desde el sector público que haya muchísima más mezcla, muchísima más, mucho más mestizaje también en el ámbito de la creatividad intelectual en sentido amplio, ciencia, tecnología y creatividad. Así que espero que con esto pues estemos dando un pasito en ese sentido. Y nada, sin más dilación, José Antonio, cuando quieras. Gracias. Querida Adriana, directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio Hermano, del Ministerio de Cultura y Deporte, querido Valerio, directora del Círculo Bellas Artes, querida Carlota, que te veo por allí, directora de la Coalición de Creadores, Rocío, secretaria general del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura y Deporte, eh, queridos amigos, queridas amigas, es para mí un verdadero placer poder estar aquí poder pronunciar estas palabras delante de todos y de todas por múltiples razones, pero especialmente por la razón del tiempo y por la razón del lugar. Hoy... ...la razón del tiempo, porque como cada 26 de abril... ...desde hace mucho tiempo celebramos en el marco de las propuestas... ...que hace nuestra organización común, la Organización Mundial... ...para la Propiedad Intelectual, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual... ...y nosotros le ponemos el apelativo también de industrial... ...precisamente para fortalecer la posición que tienen los derechos... ...de propiedad intelectual e industrial en nuestro país. Lo primero, para hablar también del dónde estamos... ...es por supuesto agradecer al Círculo de Bellas Artes... ...por acogernos hoy, porque el Círculo de Bellas Artes, como bien se ha expuesto ya por su director... ...y por la directora general, es un lugar referente para la cultura... ...pero también para muchas cosas más, no solamente en nuestra ciudad de Madrid... ...en la ciudad que nos acoge a todos, seamos donde seamos, sino en general para toda España". Así pues, mediante este evento, que es el evento, digamos, central, el evento institucional central que organizamos conjuntamente entre la Dirección General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación del Ministerio de Cultura y Deporte y la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo autónomo que, como saben, pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nos sumamos a la celebración mundial que hoy tiene lugar, por tanto, en todo el mundo, como venimos haciendo subrayo conjuntamente desde 2019. En 2019 tuvimos la oportunidad de celebrarlo en el Consejo Superior de Deportes, dado que ese año temático buscaba vincular la propiedad industrial y los derechos de autor al ámbito del eh, deporte profesional, pero también a la práctica eh, diaria del deporte en ámbitos no profesionales y a otras manifestaciones de la práctica deportiva. El año 2020 fue un año marcado por la pandemia, precisamente muy cerca de esta fecha tuvo lugar el inicio de la pandemia. Por tanto, ese año no pudimos celebrarlo como eh, hubiéramos querido. Pero en 2021 volvimos a reunirnos, eso sí, cumpliendo con todas las medidas de seguridad y con todos los protocolos anticovid y centramos nuestro día mundial en el impacto que los derechos de propiedad industrial e intelectual tienen sobre las pequeñas y las medianas empresas, que son una pieza clave de todos los tejidos productivos mundiales, europeos y, por supuesto, del español. El año pasado, además, me permito recordar, a propuesta de nuestras direcciones generales, a propuesta de nuestros respectivos ministerios, pero junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y también al Ministerio de Ciencia e Innovación, procedimos a aprobar por primera vez en el Consejo de Ministros la declaración del Consejo de Ministros con ocasión de este Día Mundial, en la que se decía, por supuesto no la había leído entera, pero se decía algo muy relevante, que yo creo que ilustra muy bien el enfoque holístico que le damos desde la Dirección General de Adriana y la y ...y la dirección del organismo autónomo que yo tengo la oportunidad de dirigir a este día y en general a las políticas que desarrollamos. Esta declaración que aprobó el Consejo de Ministros hace un año decía España siempre se ha situado en la vanguardia de la creación artística, literaria, industrial, empresarial e intelectual... Esto ha sido posible gracias a la existencia de un sistema adecuado y equilibrado de propiedad intelectual e industrial en España, asimilable al de los países más innovadores de nuestro entorno. Del arte a la inteligencia artificial, de la moda a la agricultura, de las energías renovables a la venta al por menor, de la televisión al turismo, de la bioquímica a la ingeniería de materiales, de la movilidad sostenible a la aeronáutica, de la realidad virtual a los videojuegos y desde la edición al interiorismo, todas estas creaciones son susceptibles de protección mediante derechos como patentes, marcas, derechos de autor, diseños industriales, entre otros, que contribuyen al progreso económico y al desarrollo tecnológico, científico, cultural, artístico e industrial de España, acelerando cambios estructurales en nuestras formas de vida. Esto lo aprobó el Consejo de Ministros hace un año, sigue absolutamente presente hoy y quizá incluso sigue más presente hoy teniendo en cuenta los planes de recuperación europeos en los que estamos inmersos como gran proyecto tractor de la economía española. Este año, en el que además me permito decirles que la OEPM está de celebración, por cumplir 30 años desde su creación como tal por la vigente ley de industria, desde la Comunidad Internacional de la Propiedad Intelectual e Industrial nos hemos propuesto subrayar la relevancia que tiene para los jóvenes un uso adecuado de estos derechos de autor, de marca, de patente o de diseño industrial, por lo que, como ya se puede ver y ya se ha dicho, dedicamos este 2022 a la más que prometedora relación entre la juventud y los derechos de propiedad industrial e intelectual. En España, hemos sido especialmente cumplidores con este tema, ya que el pasado mes de febrero, con ocasión de la visita del director general de la OMPI, el señor Darentang, a España, ya celebramos un primer encuentro entre jóvenes inventores, investigadores, emprendedores, creativos, diseñadores, en el que subrayamos de una manera muy clara y evidente la importancia de dar un valor añadido a los proyectos empresariales, culturales y científico-tecnológicos mediante la incorporación de estos derechos de propiedad intelectual e industrial en las estrategias correspondientes. Hoy este evento da continuidad, por tanto, a aquel evento que celebramos en febrero, y otros jóvenes investigadores y creadores podrán narrarnos hoy sus experiencias en este campo. Por ello, es de agradecer a María, a Pablo, a Carlos, a Ángeles y a Diego por acompañarnos hoy en la Mesa Redonda, que tendrá lugar a continuación, y, por supuesto, a Carlota por la moderación de la Mesa Redonda. En esta Mesa Redonda se pondrá de manifiesto, sin duda, que las oportunidades que ofrece un uso adecuado de los derechos de propiedad industrial e intelectual están siendo explotadas de una manera muy adecuada, de una manera muy evidente en nuestro país, con muchos proyectos de gran interés, pero... Como siempre, me permito subrayar que podemos llegar más lejos, podemos transitar hacia un modelo económico más intensivo en el uso de los derechos de propiedad industrial e intelectual, en el marco de lo que se viene planteando de una manera amplia por la Comisión Europea. Para que nos hagamos una idea y poner solamente un ejemplo, en el año 2021 se solicitaron en España un total de 1.361 patentes nacionales, 3.059 modelos de utilidad y 1. 1.954 solicitudes europeas de patentes. Esto no nos posiciona mal en el entorno geopolítico y de innovación en el que nos encontramos, pero sí por debajo de países que, con mucha menos población, hacen un uso intensivo de este derecho de patentes, por ejemplo, y mmm, protegen, por tanto, y fomentan su innovación tecnológica y científica mejor. Ejemplos de países como estos serían Finlandia, Austria, Dinamarca o Bélgica, que son países colegas de nuestra Unión Europea, en los cuales, a pesar de tener mucha menos población que España, Patentan mucho más, es decir, tienen una ratio de patentes per cápita mucho mayor y los sitúa esto en rankings muchísimo mejor posicionados en los indicadores relacionados con la innovación y, sobre todo, hace que sus industrias nacionales y situadas en dichos países se conviertan, por este hecho, en industrias exportadoras de tecnología en lugar de importadoras de tecnología, lo que es un hecho muy importante. Eso es esencial en un contexto, en un escenario como en el que vivimos, en un contexto geopolítico fragmentado como el actual, en el que las reglas del comercio internacional, que me permito decir que parecían sagradas, parecían eh, inmutables, se han, cuando menos, puesto muy en duda. Si las cadenas globales de suministro han flaqueado y flaquean, como hemos visto, los flujos comerciales se detienen, como hemos visto. Es importante que en Europa, un continente esencialmente guiado por eh, la productividad y por el conocimiento, apostemos por fórmulas que nos doten de las capacidades industriales y tecnológicas que nos sitúen en buena posición para hacer frente a la a los retos que tenemos en el futuro. Las patentes, por tanto, a escala nacional y europea, son una pieza clave, por tanto, de este modelo de innovación para apostar, además, por una reindustrialización de Europa, pero también por una soberanía industrial que nos garantice nuestro bienestar y, sobre todo, nuestro modelo social y económico, porque de eso se trata, no de otra cosa, de seguir apostando por un modelo social y económico que ha traído la mayor prosperidad, la mayor paz y el mayor desarrollo personal y el mayor desarrollo de libertades en mucho tiempo en nuestra Europa. Pero no quiero centrarme solo en esta cuestión, por relevante que sea. Los beneficios de la propiedad industrial e intelectual en sus diversas manifestaciones deben llegar y ayudar a todos los sectores sociales. Por ello, <coughs> perdón, próximamente contaremos nuestro país con un nuevo derecho... <coughs> ...de propiedad industrial en la que ya estamos trabajando... ...por iniciativa europea y voy a hacer un breve receso sobre ello... ...que son las indicaciones geográficas para productos artesanales e industriales. Hasta ahora en nuestro país no hemos contado con una vía de protección... ...para las expresiones tradicionales que se comercializaban localmente... ...y que a través de determinados productos daban salida al mercado a siglos de tradición, a siglos de conocimientos locales en forma de artesanías o productos industriales. La Comisión Europea ha sacado hace solamente unos días un borrador de reglamento para proteger estas manifestaciones comerciales locales, algo muy relevante para nuestras comunidades autónomas, para nuestras provincias y para muchas localidades de nuestro país, a imitación de las muy exitosas indicaciones geográficas y denominaciones de origen de carácter agroalimentario, lo que contribuirá sin duda a reforzar las industrias tradicionales locales, a un turismo más sostenible y a un comercio con una mayor capacidad de expansión y más garantías de futuro. Este proyecto de reglamento es solo uno de los proyectos legislativos que se están trabajando en la actualidad en la Unión Europea y que, como ya se pueden imaginar, nos tocará impulsar de una manera especialmente intensa a nosotros, a España, a los españoles y a las administraciones públicas españolas, ya que ostentaremos la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea durante el segundo semestre de 2023. El objetivo de las instituciones europeas, compartido plenamente por España, ...es apostar por una Europa basada en la productividad, en el conocimiento y en la sostenibilidad... ...para lo cual se pretende maximizar el catálogo de derechos de propiedad industrial e intelectual... ...a los que cualquier ciudadano, de acuerdo con sus proyectos vitales, empresariales o académicos... ...pueda recurrir en un momento dado. Desde las patentes a las marcas, desde los derechos de autor a los diseños... ...todos pueden tener cabida en muchos proyectos y todos contribuyen a impulsar y a proteger... ...la creatividad, la inventiva y la originalidad, ubicándose como activos intangibles esenciales... ...para el desarrollo económico. Y es que que Esta es su finalidad. Como siempre decimos, los derechos de propiedad industrial e intelectual no son un fin en sí mismos, son una palanca, son una herramienta que sirve para, en un contexto como el que vivimos, una apuesta por nuestros modelos de vida, nuestros modelos económicos y nuestros modelos sociales, que están en jaque hoy más que nunca. No lo olvidemos y no quiero hacer referencia a ningún suceso político reciente, porque creo que todos podemos pensarlo. En todo caso, me permito hacer una reflexión a estas alturas. En el seno de nuestros organismos internacionales en materia de propiedad industrial e intelectual, como la OMPI, la Oficina Europea de Patentes o la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, debemos seguir apostando por un multilateralismo, y un europeísmo que me permito adjetivar <coughs> con el adjetivo inteligente, que debe combinar necesariamente los intereses globales por avanzar en la defensa de las particularidades nuestras, incluso me atrevería a decir no solo españolas, sino ibéricas. La defensa armónica de nuestros intereses nacionales y de la lengua española es un requisito imprescindible para una actuación adecuada en nuestros organismos internacionales, siendo conscientes de que el compromiso y la negociación son claves a favor de nuestros usuarios, nuestras industrias culturales, nuestras industrias creativas, nuestras industrias tecnológicas y nuestra ciencia y, precisamente, nuestras necesidades de futuro. Así que, de cara al futuro y a la gran cantidad de compromisos internacionales que tanto el Ministerio de Cultura como nosotros vamos a tener en un futuro muy próximo, quiero aprovechar la publicidad que me da esta tribuna en un día como este para recalcar que, como siempre, pero hoy más que nunca, en tanto administraciones públicas encargadas de la gestión y de las propuestas regulatorias en materia de propiedad industrial e intelectual, necesitamos a los usuarios. Os necesitamos a todos y a todas para poder defender las posiciones que nos beneficien de la manera lo más informada posible y de la manera lo más completa posible para abordar estos retos país que tenemos por delante y así os iremos convocando próximamente desde la OEPM en lo que a nosotros nos respecta para ello. Eh, pongo un ejemplo concreto y es que el futuro de la directiva y del reglamento de los diseños industriales o el escenario europeo futuro en materia de patentes son claros ejemplos sobre los que procederemos a consultaros entre otros. No quiero extenderme más hablando del futuro, por importante que es el futuro, que es muy importante. No en vano, un célebre cineasta dijo que el futuro importaba mucho porque allí es donde íbamos a pasar el resto de nuestras vidas, cosa que es absolutamente cierta, absolutamente incuestionable. Pero hoy nos toca centrarnos en este Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial y en los apasionantes proyectos que nuestros jóvenes nos podrán exponer, que son verdaderos ejemplos a seguir para muchos y que esperemos que a través del streaming, por ejemplo, también nos esté escuchando mucha gente. Porque para nosotros es algo esencial, es esencial que las historias de éxito que yo van a representar hoy sean conocidas, sean divulgadas, sean compartidas y, por supuesto, sean seguidas por otros. Así que voy a finalizar agradeciendo, por supuesto, a la Dirección General de, Cooperación, perdón, de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación y a su directora general, Adriana Moscoso, por su siempre activa participación y su apoyo a las actividades conjuntas que hacemos y que… Si sale todo bien, seguiremos haciendo. Y, por supuesto, quiero agradeceros a todas y a todos los que estáis asistiendo a este evento, tanto presencial, aquí, en la sede del Círculo de Bellas Artes, como digitalmente. Y espero que disfrutéis de este evento, tanto como nosotros hemos disfrutado organizándolo. Es un gusto, además, ver tantas caras conocidas, algunas con mascarilla, otras sin mascarilla, pero, sobre todo, recuperar la normalidad. Así que, muchísimas gracias. Feliz Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial. Y pasamos a la mesa redonda. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, conste que llevo el teléfono solo para ver que las intervenciones vayan dentro de los tiempos. Me parece siempre ¿no? que, que de, distanciar las, la tecnología y las distracciones en, en una, en una en jornada como la de hoy es, es esencial y, y lo advierto simplemente por esa cuestión. Darles los buenos días, eh, agradecer, eh, felicitarles en primer lugar el Día Mundial a todos eh, eh, de la propiedad intelectual. Eh, Entiendo que ya comparten esa sensibilidad y esa, esa forma de, de sentir que, que es necesario reivindicar y, y para eso sirven los días mundiales, para poner en evidencia y, y manifestar que, que eh, aparte de la, de la inquietud personal, hay una, unas ganas de sumar al conjunto y que todos eh, compartiendo este día hacemos que, que de esa forma sea más visible y más eh, reseñable su conmemoración. Eh, felicitarles el día y decirles eh, muy brevemente, en esta, eh, en, para poder introducir la jornada, que es para mí un honor agradecer a, a, la, a la Dirección de Industrias Culturales, a la Oficina de Patentes y Marcas, a, a, a los ministerios, la eh, excelente propuesta de, de mesa redonda que han hecho. Eh, yo no sé si, si tienen, seguro que sí, pero la capacidad para valorar eh, la diversidad de perfiles que hay en esta mesa y lo… Eh, valientes que han sido en aceptar esta eh, participación a una mesa abierta en la que van a tener que, que compartir sus experiencias desde eh, zonas de confort muy, muy especializadas y muy distintas y yo creo que tienen ustedes una gran oportunidad hoy les son afortunados de poder estar, los que están conectados en diferido y los que están, estáis hoy aquí, eh, de poder eh, escuchar, yo creo que es una, una mesa muy distinta a las de otras ediciones, pero muy valiosa precisamente por eso y, y aprovechando el lema de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de poner en valor la juventud, eh, yo les quería hacer esta, esta brevísima introducción a, a los perfiles y a, y a las personas que tenemos y, a, y al por qué se ha escogido a este, a este grupo de, de, de creadores, innovadores, emprendedores. No sé cuántas etiquetas ponerles para, para que puedan seguir los hashtags en, en redes sociales. Pero eh, les quería decir que, que es cierto que en el, eh, lo he querido acotar al, al mercado europeo porque entiendo que es la, la sensibilización que más tenemos ¿no? o nos sentimos más identificados como miembros de la Unión Europea a esos valores. Ya en el, en, hemos oído cifras a nivel mundial, yo querría acotarlas a, a nivel europeo. Eh, el valor que tiene el, el número de empleos que genera y de empleo juvenil que genera eh, todas aquellas actividades relacionadas con la propiedad intelectual y vinculadas a la propiedad intelectual e industrial. Eh, estamos hablando de casi de un 29%. Eso quiere decir que 63 millones de empleos de la Unión Europea tienen que ver con el desarrollo de estas actividades y que tienen que ver con el uso intensivo de, las, de, de la propiedad intelectual e industrial. Eh, si ampliásemos a las relacionadas o aquel empleo directo e indirecto, que también tiene vinculación con esto, de 63 millones pasaríamos a 83 millones de empleos que están vinculados con esta cuestión en datos de WIPO. Yo creo que es un valor… Eh, con una trascendencia enorme, el 45% del PIB, del Producto Interior Bruto Europeo, está vinculado también con estas eh, cuestiones, es, es talento, es creatividad, es emprendimiento, pero luego tiene un retorno que nos genera a todos un estado de bienestar y de progreso y de evolución y de desarrollo que es eh, muy importante tener en, en cuenta. Y eso se produce gracias a los instrumentos que tenemos eh, legales para convertir ese talento y ese emprendimiento luego en, en, en cuestiones tangibles a nivel económico. Y esa es la parte de todos los instrumentos que, que se han puesto en nuestro país en concreto en los últimos años. Cada vez más las reformas legislativas son, son trascendentes, pero además están bien enfocadas. Está, eh, estamos siguiendo una muy buena eh, orientación a nivel europeo y esa normativa que estamos eh, a través de las directivas eh, homogeneizando nos está haciendo un, un espacio muy seguro y muy eh, eh, atractivo para que este eh, tipo de de valor intangible de la, de la creación se pueda consolidar luego en un, en un retorno de inversión y en un retorno económico y de crecimiento. Eh, y es gracias a estos instrumentos, y España desde el año 2013, los últimos 15 años y, recientemente y actualmente, está haciendo un esfuerzo inmenso, el, el, los ministerios están haciendo un esfuerzo inmenso de adaptación de toda esa regulación y legislación para que, podamos, eh, eh, eh, para que esos datos que, acabamos, que acabo de mencionar se puedan realmente producir y, y no hablar del 3,4% del, del PIB español, de los 720.000 empleos que hablamos siempre en las cuotas del 2,6% del empleo eh, español se dedica las, de, o tiene que ver con las, con las industrias culturales. Que, que veamos esa vertiente en todo esto que nos van a contar, que está muy distante y que el nexo de unión es esa, justo esa, esas normativas o esa regulación que permite que esto que, van, que, que están haciendo y que hacen… Y que van a seguir haciendo, esperemos mucho, porque lo hacen fenomenal. <risa> y, eh, les convierte en esto que ha mencionado hoy la OMPI, que son eh, transformadores, agentes transformadores eh, y del, para el futuro de nuestra sociedad. Entonces, voy a dar la palabra eh, en primer lugar a Pablo y, y les quiero preguntar a cada uno de ellos que primero se presenten con una breve etiqueta de a qué se dedican y dos, que nos digan por qué, sois una, por qué eres un agente transformador. Vale, perfecto. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, primero de todo, eh, soy Pablo Vidarte y hace unos siete años aproximadamente hice una empresa biotecnológica que se llama Bio, con dos os, y lo que hacemos son muchas tecnologías eh, diferentes, que al final es aunar naturaleza y tecnología en cada caso. Empezamos, por ejemplo, con las baterías biológicas. Imaginaos un, un reactor... Eh, que lo pongáis debajo de la tierra, de un jardín, de un parque y sea capaz de, de obtener energía a partir de, de lo que ya hay ahí. Es decir, hay materia orgánica, hay microorganismos, estos microorganismos se la comen de forma natural en cualquier entorno y nosotros lo que hacemos es aprovechar eh, esos electrones libres que, que se generan en el proceso, que normalmente se pierden en forma de calor eh, o se recombinan con otras moléculas y, y bueno nosotros eh, creamos una, una corriente eléctrica de ahí. Claro, A partir de esto hemos ido creando un equipo, es decir, esto tampoco es que lo haya creado yo solo en, en un garaje, ni mucho menos, aquí hace falta un equipo, un equipo detrás. Y, y lo que estamos haciendo ahora precisamente es hacer los primeros edificios biotecnológicos, eh, las primeras ciudades biotecnológicas, eh, porque nuestro objetivo precisamente es hacer una transformación biotecnológica del mundo. Imaginaos, por ejemplo, este tipo de tecnologías en la agricultura, eh, lo que serían capaces de hacer, que es donde hay más naturaleza después de todo. Imaginaos eh, poner esto en campos agrícolas y, y activar sistemas que ya se están utilizando allí y que hoy en día pues requieren cables, pilas, etcétera, etcétera. Y lo que queremos hacer es crear una nueva fuente de energía y eh, cosas que van mucho más allá de, de esto, que ya os digo, abarcan muchas otras tecnologías. Pero bueno, aquí me puedo enrollar un rato y, y no acabamos. Muchas gracias, Pablo. Eh, por favor, Ángeles. Eh, bueno, bueno, buenas tardes a todas, a, toda, a todos. Y bueno, soy Ángeles Toledano, eh, soy cantadora de flamenco y eh, la verdad es que eh, mi forma de, de crear y, y de innovar, por así decirlo, ayer pensando en la pregunta de por qué piensas que eres innovador, eh, me resultaba muy complicado porque, o sea, lo mío es algo muy natural, que, que, que hago de manera, de, de casi una necesidad, ¿no?, de un cambio generacional que, eh, que se está llevando a cabo, porque realmente el flamenco es algo súper ortodoxo que viene de un mundo, de, de una tradición, eh, pues muy del pasado, y entonces, pues, yo me planteaba muchas cosas en mi cabeza, eh, me acostaba y no, no, no sentía que me sintiera identificada con el, con el mundo, que con la música que me gustaba, por, por agentes como, como su letra o, o su estética. Eh, entonces, pues, decidí eh, ser libre, eh, intentarlo y, y mostrar mi arte, eh, el flamenco, eh, tal y como soy, con las cosas que quiero contar y con las cosas que me apetece decir en, en este momento, o cosas que, que me pasan a mí, a mi generación. ¿no? Eh, y todo se unió, en, en, no lo sabía hasta que lo uní todo en mi trabajo de fin de estudio, eh, en el cual pues, uní el flamenco con, con ese magnífico arte de la performance y ahí nació eh, pues mi forma de, de crear y en el momento en el que me encuentro ahora. Muchísimas gracias. Carlos. Bueno, Catena. buenos días a todos y a todas y muchas gracias por venir y sobre todo por la invitación. En mi caso yo soy Carlos Catena y escribo poesía y ahora también narrativa. Eh, luego también me gano la vida como traductor, o sea que todo lo que hago está protegido por el, el tema del que estamos hablando aquí. En, en mi caso, bueno, yo me pasa un poco como Ángel, en la, creo que en la creación artística. Eh, en realidad uno no se plantea así a priori qué voy a hacer nuevo, pero desde luego si te pones a hacerlo es porque consideras que algo nuevo mmm, tienes que hacer o, o, o algo que no se está haciendo y, y en cualquier caso creo que mmm, para conseguir llegar al público tiene que haber algo que no se esté haciendo. Eh, con la poesía pasa también como con el flamenco, es un arte que está muy arraigado en la tradición y, y tiene que dialogar con la tradición, o sea, no puede haber una ruptura completa eh, porque entonces estaría haciendo otra cosa. Y creo que eso plantea un, un reto muy interesante a la hora de crear, de cómo dialogo con lo que se ha hecho antes, pero hago lo que quiero hacer yo y lo que creo que se debería seguir haciendo. Entonces, bueno, eso es lo que yo hago, pero creo que, que todo poeta podría decir lo mismo. Eh, y bueno. Fenomenal. Por favor. Bueno, pues eh, yo me sumo al agradecimiento de, Bravo, de estos sí. eh, compañeros de, la, de, de esta mesa. Eh, yo soy María Bravo, eh, eh, soy investigadora, soy doctora en veterinaria, me dedico a la investigación. Y en mi caso creo que, que la innovación de mi trabajo pues, eh, se ha centrado en que hemos abierto una nueva línea de investigación en la empresa Ingulados, que es la empresa en la que trabajo, que se dedica al, al desarrollo de medidas alternativas a la utilización de antibióticos en sanidad animal. Eh, Sabéis que existe un grave problema que dicen que va a ser la siguiente pandemia, ¿no? las resistencias antibióticas. Eh, las bacterias han hecho resistentes a, a los tratamientos convencionales. Y entonces necesitamos algunas alternativas pues, para limitar la utilización de estos antibióticos que están dejando de funcionar y un poco pues, cambiar el chip ya no solo en el tratamiento de las enfermedades, sino, y esto es algo que nos ha enseñado el COVID, en la prevención de las enfermedades. Eh, en mi caso, pues, eh, hemos buscado como aliado la microbiota, que es esa colección de microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, que tiene propiedades eh, beneficiosas porque nos aporta funciones importantísimas y desarrollamos productos precisamente a través de esa microbiota. Como luego, pues, tendremos un, un ratito para contarlo más tranquilamente. Muchas gracias. Por favor, Diego. Bueno, buenos días. Yo soy Diego Saniz y hace cuatro años fundé una productora con un compañero que se llama Caviria Films y a nivel de innovación es, es verdad que es complicado innovar en el mundo del cine porque como sabéis hace 120 años que se inventó y tampoco se haya cambiado mucho eh, ni, ni creo que tenga que hacerlo ¿eh? Eh, pero sí que estoy especialmente orgulloso en el sentido de que normalmente cuando se montan productoras suele ser por gente que ya lleva muchos años trabajando en la industria que tiene un colchón económico y mucha experiencia y nosotros realmente surgimos de la nada con cero euros en el bolsillo literal o sea con un ordenador portátil y una cámara de nivel usuario pero y cero euros pero con muchas ideas y muchas ganas sobre todo de, de aportar una nueva voz y y sí que es verdad que en estos cuatro años pues, hemos creado muchísimo contenido y lo que en un principio fue una plataforma un poco para autoproducirnos, es decir, no estar perdiendo el tiempo años y años llamando a puertas de productoras que nunca te van a dar ninguna oportunidad porque no has hecho nada previo, pero claro, si no te dan la oportunidad, ¿cómo, cómo vas a presentar algo si no te dan la oportunidad para hacerlo? ¿no? Y en estos cuatro años lo hemos conseguido y no solo nos autoproducimos, tanto mi compañero como yo que, que queríamos dirigir, sino que también ha servido de plataforma y un poco como de acogida a un montón de gente joven sin ningún tipo de experiencia, pero con un montón de ideas y confianza que nosotros hemos depositado en ellos y en ellas y para, para que sea una plataforma por la que la gente joven pueda también eh, tener una especie de salida para poder generar sus propios contenidos y, y que tengan su visibilidad, ¿no? Y, bueno, el cine es un negocio muy caro <ríe> y, y habiendo empezado a la nada, pues también es, es importante el, el que estemos generando también, pues, cientos de empleos al año de, de gente mayormente menor de 30 años. Así que, nada, eso es lo que hago. <ríe> Qué bien. Pues ¿no? es como eh, una maravilla escuchar esta, esta diferente percepción de, de futuro que tenemos eh, con, vuestras, con, con lo que ya habéis hecho. Y a mí me gustaría que nos contaréis en, actualmente en qué estáis trabajando y cuál es el siguiente paso que vais a dar. Vale, pues eh, en nuestro caso, eh, sobre todo… Eh... Ya os he dicho, estábamos tocando temas de, de baterías biológicas y las aplicaciones que estas tienen. Eh, hace muy poquito eh, lanzamos una línea urbana ya en el, en el mercado, es decir, ya estamos empezando a trabajar en, en esos primeros edificios biotecnológicos. Pero además de, de lo que os decía, de, de crear electricidad a partir de la naturaleza, sin, de forma natural y sin dañar ningún ser vivo en el proceso, también eh, queríamos hacer una, una simbiosis que fuera más allá. Eh, por ejemplo, creamos eh, sistemas que hacen de interruptor biológico una planta. Es decir, imaginaos eh, entrar a, a una habitación, eh, tocar una planta eh, viva y, y ser capaces, por ejemplo, de activar las luces de ahí o, o lo que quisierais, básicamente. Llegamos incluso una vez a, a hacer una mesa de mezclas eh, con, con plantas que, que está al aire libre y, y, y bueno, en su momento eh, más de un DJ llegó a tocarla, pero la parte más chula de esto es que eh, este tipo de tecnologías son estar probables a proyectos cada vez más interesantes, por ejemplo, eh, uno muy guay que, que estamos desarrollando es una cosa que llamamos la Biblioteca Viva. Imaginaos una biblioteca que no tiene paredes y que no tiene libros, que es literalmente una biblioteca en medio de, de la naturaleza, de, de un parque, por ejemplo. Eh, imaginaos que en, esa, eh, en ese parque podéis tocar las plantas eh, y escuchar la, los mensajes de gente que haya querido dejar un, bueno, un, un mensaje para generaciones presentes y futuras. Queríamos literalmente guardar la, la memoria de la humanidad en la propia naturaleza. Y ese tipo de, de, de proyectos, que al final son, son monumentos que queremos hacer a, a gran escala, son monumentos que trascienden los conceptos que tenemos ahora, tanto de ciudad como de ciudad sostenible. Queríamos que, además de, de, de lo que es la sostenibilidad, fuéramos un paso más allá y realmente reconectáramos con esa naturaleza, eh, pero no no cargándonos lo que ya hay, sino precisamente transformando lo que tenemos eh, y aunando esa, esa tecnología. Ahora, por ejemplo, eh, para que os hagáis una idea, más allá de entrar en, en, en lo que es ciudades a grandes rasgos o en agricultura, también hemos lanzado hace muy poquito eh, una, una maceta de cerámica translúcida, eh, ...para que empezamos a incorporar algo en nuestros hogares. Imaginaos que lo primero que os ilumine el día al abrir los ojos sea el contacto con la naturaleza... ...que toquéis una planta en esa maceta de cerámica traslúcida y se retroilumine. Eh, ese tipo de, de pequeñas aplicaciones son las que ya están, ya estamos eh, empezando a, a, a dar... ...y vamos, si os metéis en nuestra web la vais a ver... Eh, porque queremos crear un impacto que, que realmente lo veamos, desde nuestros hogares, edificios, ciudades y, y en nuestros campos. He tocado aquella y no se ha iluminado nada. ¿eh? Una puta, ¿eh? <risa> ¿eh? Para el círculo, Valenio, que no te he dado las gracias por acogernos, eh, discúlpame, pero la, la tenemos anotada para la siguiente, algo haremos. Algo haremos. <risa> gracias. Por favor, Ángeles, ¿en y, qué estás? Bueno, pues nosotros ahora, eh, eh, nosotros, bueno, yo también tengo un equipo detrás de, de músicos y de, y de gente que, que ayuda también a, a, al desarrollo de, de todas estas ideas locas que a mí se me ocurren en la cabeza. Y, y bueno, ahora estamos en, en, en un proceso de pura invernación creativa porque estamos creando... ...lo que va a ser nuestro primer trabajo discográfico y, y a mí pues no me gusta... ...bueno ni a mí ni a la gente que me acompaña no nos gusta dar nunca puntas sin hilo... ...entonces pues lo miramos todo con mucho cariño lo, y, y siempre eh, también como, como, como han dicho... Eh, ...desde el ámbito tradicional va a ser totalmente un disco de música clásica, flamenco clásico pero con, con el aire renovado de nuestra generación, o sea, de lo que nosotros queremos contar de, de, desde nuestra experiencia y desde la experiencia musical que, y, y toda la música que, que nos ha influido también, aparte del flamenco, ¿no? Porque realmente, gracias a, a todas las plataformas digitales que tenemos, pues tenemos acceso a mucha información que, que nos parece fascinante también. Entonces, eso también nos influye y queremos que forme parte de, de nuestra esencia, más allá de, de, de la tradición del flamenco. Entonces, estamos justo en ese periodo eh, eh, creando todo el día, desechando muchísimas cosas que, que, que a lo mejor mañana me parece que son increíbles, pero hoy me parece que no. Y, y nada, esto va a desembocar en, el, en nuestro primer trabajo discográfico, del cual luego tendremos que, tendremos que hacer eh, un, un proyecto para concierto, en el que también tendremos que desarrollar toda la, toda la parte eh, escenográfica, de escenografía, toda la parte pues, de luces, de, que también pues, tendremos que hacer una creación de eso, ¿no? Pero eso será una parte futura. Ahora mismo eh, tampoco puedo contar mucho porque estamos apenas empezando eh, en esta parte de creación eh, que nació, si hablo del futuro puedo hablar un poquito más, porque nació ese, de mi trabajo de fin de estudio. Ahí ya fui dejando algunas nociones de lo que va a ser mi primer disco. Eh, de hecho, la idea era presentar el disco en el, TF, en el TFG, pero bueno, esto necesita de mucho tiempo, el TFG es solo un año y yo necesito mucho más tiempo para crear. Y, pero bueno, ahí ya eh, nacían las nociones de lo, que van, eh, de lo que va a ser. No sé si aquí alguien ha estado en algún concierto mío o algo, pero, pero bueno, son un poco… Pongo a, la, a mis músicos y al público también en tesitura un poco que… que eh, no saben lo que puede pasar. El flamenco en sí es una performance porque la música tradicional en sí es, es performance y el flamenco más aún porque es pura innovación todo el tiempo. O sea, nosotros no, ni músicos saben quizás lo que, va, lo que voy a cantar después de, del tema que estamos cantando. Y entonces estamos continuamente tirándonos a la piscina. Eh, y si no fuera por... por por eh, instituciones como IGAE o cosas que, que nos avalan eh, en, el, en el ámbito de, vale, te agarramos que tenéis estas letras y esta música, pero vale, luego os tiráis a la piscina, pero bueno, tenemos ahí algo que nos, que nos avala eh, todo el rato, entonces… Eh, nada, en eso estamos. Es un poco complicado para mí explicarlo, <risa> ¿Lo has hecho porque fenomenal? estamos ahí en has... un poco modo nebulosa. Y... Lo has hecho fenomenal. Pero bueno. y, y, Igual que le decíamos a Valerio lo de las plantas, tenemos concierto y vamos aquí aportando a la sesión. Carlos, por favor, muchas eh, gracias. Bueno, yo tengo una beca del Ayuntamiento de Madrid de creación literaria en la residencia de estudiantes. Eh, en realidad, es mi segunda beca. Eh, una beca de creación, así brevemente explicado, eh, eh, te dan techo y comida en un sitio para que tú te puedas centrar en escribir el proyecto que has presentado. Entonces me dieron la beca en 2021 para que escribiera mi segundo poemario, que se llamará Estar con otro y saldrá después del verano. Eh, era un poemario en el que yo me, me proponía como buscar todas aquellas cosas que interfieren en la forma en la que nos relacionamos con los demás. Eh, no solo en un plano emocional, eh, también me interesaba, por ejemplo, el ruido, el espacio, la historia, el paisaje o hasta la legislación. O sea, era como una cosa bastante ambiciosa. Y bueno, eso ya lo acabé y como lo acabé y me iban a echar de allí conseguí engañarlos para que, para que me dieran otra beca. Y, y presenté eh, un proyecto para escribir mi primera novela, porque en verdad yo siempre quise ser novelista, aunque lleve años diciendo lo contrario. Eh, una novela sobre una au pair que se va a Irlanda, bueno, un poco sobre, sobre la sospecha y, y cómo interfiere, um, sí, de nuevo, es cómo nos relacionamos entre nosotros y cómo, en este caso, el lenguaje y, y la imposibilidad de comunicarse con los demás da pie a una serie de, de malentendidos y de sospechas que acaban de la peor forma posible. Entonces, bueno, en, en eso estoy. Un trabajo así. Creo que soy el único de la mesa que, no tiene, que, que, que pasa sus días, ¿no? Como completamente solo en, en su celda, recluido, dándole a las teclas y confiando en que todo salga bien. Eh, pero bueno. No. Muchas gracias. Por bueno, favor, María. Mucho <risa> eh, bueno, en mi caso, eh, mi último proyecto. Eh, fue mi, mi tesis doctoral, que la defendí hace unos meses, que fue un poco particular porque es un proyecto de investigación, colaboración con la universidad, pero eh, que está dentro del marco de un proyecto industrial en una empresa. Es un doctorado industrial, fue un doctorado industrial. Eh, y de hecho, actualmente, eh, todavía tengo mi contrato confinanciado con el Ministerio de Ciencia para un año más, para la incorporación en, en esta empresa, en Inglados. Eh, como comentaba antes, eh, nosotros desarrollamos productos innovadores, pero bueno, ¿cómo surge esa idea? Eh, como casi todo en ciencia, de forma casual, detectamos unas poblaciones de jabalíes silvestres que eran resistentes a una enfermedad muy importante, no solo para ganadería, sino también para medicina humana, que es la tuberculosis. Estas poblaciones de jabalíes estaban situadas en una zona de, de alto riesgo de tuberculosis, eh, las fincas alrededor tenían muchísima tuberculosis, pero estos jabalíes eran totalmente resistentes. Entonces, tras mucho estudiar qué factores podían estar contribuyendo a esto, eh, nos fijamos en la microbiota, en esa colección de microorganismos que tenían estos animales y descubrimos un tesoro. Descubrimos que, que estos animales tenían una microbiota completamente diferente a, lo de, a los animales que sí que padecían de tuberculosis ¿Y que esta, por qué era tan diferente? Bueno, pues las especies bacterianas eran distintas, pero además tenían una capacidad para producir eh, moléculas, sustancias antimicrobianas, es decir, como los antibióticos, pero de forma natural, y sustancias para interaccionar con el sistema inmunitario. Claro, esto es muy importante, no solo para el tratamiento de las enfermedades, sino para la prevención, como comentaba antes. Es decir, parecía que esta microbiota estaba protegiendo a esos animales no solo de esa infección, sino también de otras. ¿Y por qué? Pues porque las poblaciones silvestres, que tienen muy poca intervención humana, se tienen que buscar sus propios mecanismos para luchar contra ese ambiente hostil, contra todos esos eh, microorganismos potencialmente patógenos que existen en el medio ambiente. No solo estudiamos esta microbiota, sino que al ser un proyecto industrial, lo que decidimos fue aislar esos microorganismos, realizarles un proceso de transformación y convertirlos en producto. Este producto es un posbiótico, es eh, un término así un poco eh, distinto, seguro que suena probióticos, que son esas bacterias vivas, las del yogur, que tienen actividades, que tienen ese potencial beneficioso. El posbiótico consiste en esas moléculas exactas que nosotros hemos estudiado y así evitamos pues, poner bacterias vivas en el producto final. Eh, dado que como trabajamos en el campo, pues la conservación del producto final es completamente diferente. Nosotros administramos este posbiótico a partir del pienso animal. ¿Qué conseguimos? Pues que esos animales que sí que padecían de tuberculosis pudiesen controlar mediante modulación de su microbiota y muchas otras enfermedades, porque descubrimos que no solo tenían actividad frente a tuberculosis, sino frente a otras muchas enfermedades. Eh, ...no solo en animales silvestres, sino también en ganadería... ...que sabemos que tienen un, un problema con su microbiota... ...precisamente por esta intervención humana. Eh, en cuanto a proyectos futuros, esto es una línea que ya está implantada... Eh, ...tenemos las marcas eh, registradas, el producto está comercializado... ...y queremos dar un paso más allá. Como hemos visto esa interacción con el sistema inmunitario... ...pues queremos saber científicamente exactamente... ...qué rutas inmunitarias, qué mecanismos están haciendo con la idea de ir un paso más allá y no solo generar un producto de administración en el pienso, sino también pues, un posible biofármaco, un nuevo antibiótico, eh, un adyuvante para una vacuna, si conseguimos interacción con el sistema inmunitario. Esos son un poco los, los proyectos que tenemos en mente ahora. Muchísimas gracias. Qué bueno. Diego, eh, ¿ves una producción aquí o no? <risa> aquí no sé. <risa> Igual luego… Eh, el otro día me salió, me salió en Twitter, el otro día en Twitter estaba ahí bajando y de repente me encontré con unos datos que me dejaron un poco conmocionado porque decían que la edad media en España para ahora mismo, o sea, este año, eh, para un director o directora española dirigir su ópera prima, que es su primera película, era de 41 años, cuando hace 20 años o 15 años era de 26-27, que es la edad que yo tengo ahora, ¿no? Entonces. Claro, yo, yo pensé... Y, y luego eso lo contrasta con los datos actuales de taquilla, que son bastante eh, decepcionantes, ¿no? Eh, o los datos de Netflix el otro día, que había bajado no sé cuántos miles de millones de pérdidas en la bolsa, no sé qué. Y claro, yo digo, ¿cómo vamos a generar nuevos públicos si cada vez eh, la gente joven eh, le cuesta más poder dirigir, no? Entonces, si gente mucho mayor que nosotros está hablando de nosotros, porque los contenidos cada vez se hacen más supuestamente para los jóvenes, pero dirigido o... Oh, eh, escrito o planificado por gente de mucha más edad, ¿no? Entonces, yo creo que esa es un poco nuestra batalla y en lo que estamos un poco intentando conseguir. Eh, luego, dentro del cine hay como dos, dos grandes golems ahí que se están peleando, que es como el cine de autor, que a nadie le interesa, cine, digamos de, de poco público tal, y el cine comercial, que a nosotros no les interesa porque es demasiado comercial. Y... Y nosotros realmente como que buscamos algo intermedio, es decir, eh, cine de calidad, cine de autor, de hecho a nosotros nos gusta mucho más el cine de antes de los años 60 que el de ahora, eh, pero digamos con al final lo que nosotros hemos mamado de pequeños, todo el contenido audiovisual de videoclips de tal de televisión, eso está ahí en la cabeza, entonces es de alguna forma como juntar las dos cosas y buscar algo intermedio. Y, y en los cuatro años que llevamos hemos hecho como 12 cortos, que, que van un poco en esa línea y creo que han funcionado porque han ganado muchos premios a nivel de crítica, festivales muy importantes, y, y han ganado también premios de público. Entonces, mola mucho cuando vas un festival y ganas el premio del jurado y el premio del público, porque eso demuestra que, que tu obra está un poco entre, entre medias, ¿no? Y, y ahí estamos, y en la rama de lo que es ficción, eh, ya por fin parece que este año vamos a conseguir rodar la primera peli. Eh, si todo va bien, no lo quiero gafar. porque en principio rodamos en agosto. Eh, y de ahí espero que lleguen otras tantas, no pero, pero bueno, si sí es verdad que, que también nosotros necesitamos pues financiarnos de otras formas, porque tenemos que buscar nuevos modelos, porque los modelos tradicionales para nosotros no nos sirven, porque no tenemos ninguna, digamos, contactos dentro de la industria, no somos hijos de, no hemos trabajado en ningún lado importante, entonces eh, tenemos que buscar nuevos modelos de financiación, que a veces es también de mucho pensar, ¿no?, cómo consigo dinero de aquí, cómo consigo dinero allá en vez de con esto lo voy a rodar con esto menos otro, tal, pero bueno, digamos, de, siempre dentro de un, de un mundo industrial, ¿no?, porque nosotros sí que creemos que, el, que en nuestro caso los cortometrajes, que siempre ha sido un mundo como que, pues eso, que no se paga, que sirve para aprender, venga, capitalizamos los sueldos, tal, nosotros no creemos en eso porque me parece que al final también la gente… Hay que profesionalizar la industria del cortometraje porque creo que también es una buena forma de… De, de que la gente, que cada vez tiene menos paciencia por tragarse de hora y media, de repente pues, puede ser un modelo de futuro el ver contenidos de 15 minutos, ¿no? Y, y eso es un poco nuestra línea de ficción. También hacemos otras cosas, porque necesitamos también generar ingresos de otra forma. Eh, hacemos mucha publicidad. Ahora estamos con un proyecto muy interesante, que creo que sí que entra dentro de esto de la innovación, que estamos como colaborando con ciertas universidades como la Complutense y otras, eh, intentando sacar como másters online, ahora como que todo ya se está convirtiendo en online y tal, eh, pero que las clases no sean el profesor que se graba en su casa o con el Zoom y tal, sino grabadas como si fuesen un plato como si fuese un programa de televisión. ¿no? Entonces, bueno, yo no fui a la universidad, pero si hubiese habido eso, igual sí si hubiese ido. ¿no? Eh, bueno, eso estamos ahí, yo creo que saldrá. Y, y luego, haciendo mucho videoclip ahora, porque eh, bueno parece que est eh, están buscando también las grandes discográficas eh, nuevas, nuevas estéticas y nuevos modelos también de producción y, y nos están llamando bastante también de grandes, ya no solo en España sino de fuera y, y bueno, pues eso, es guay también ver tu trabajo que lo estén viendo millones de personas en todo el mundo ¿no? así sí. que nada pues qué <ríe> maravilla, estamos. qué bien eh, pregunta de Día Mundial eh, ¿sabéis el impacto que tienen los, los derechos de propiedad intelectual industrial en, en, en vuestro trabajo? ¿sabéis cómo...? cómo... ¿no? ¿Cuál es la sinergia de eso en vuestro trabajo? Empiezo al revés, Diego. Empiezas tú y vuelve hacia aquí la, la ronda de intervención. Pues, a ver, yo realmente, eh, ojalá en mi formación o ya mismo en el colegio me hubiesen explicado lo que es la propiedad intelectual y, y todo lo que genera, ¿no? Porque, claro, yo como productor que empecé en esto sin tener ni idea de absolutamente de nada, sin saber ni qué era el IRPF, de repente, claro, te encuentras con que… Con, es verdad, ni, no sabía, ni el IVA, ¿por qué tengo que pagar el IVA? ¿Esto qué es? Y… Y claro, luego te enfrentas a una producción en la que, en la que te das cuenta de que estás, digamos, eh, explotando o eh, no sé muy bien cómo decirlo, eh, derechos de autor de mucha gente. Porque en el cine no solo tiene derechos de autor el guionista, sino que los tiene el director, los tiene el director de fotografía, los tienen los actores sus derechos de imagen, el músico. Eh, de hecho, ahora hemos hecho una peli de animación y de repente ya cuando la peli acabada me di cuenta de que la diseñadora de, los, de las ilustraciones, coño, esta mujer… Tienen sus derechos, ¿no? Se corriendo a redactar un contrato. Claro, son cosas como que te vas dando cuenta porque no las piensas, todo esa monita bonito y todo tal. Y, y yo soy un poco como el que me tengo que encargar también de, ya no solo mis derechos, cuando yo dirijo, de defender, pues eso. Yo estoy en las GAE, obviamente, y, y otro tipo de entidades de gestión, que, es que está bien, porque al final, dentro de muchos años, espero, cuando ya nadie me quiera, pues tenga como unos ingresos con los que pueda, digamos, sea mi pensión, ¿no? Porque al final, nosotros como autónomos tampoco tenemos ninguna no estamos como cotizando de ese nivel y entonces eso como director pero también cuando yo soy productor tengo que ser un poco como el padre de mi familia, de, de asegurarme de que todo el mundo tiene sus derechos cubiertos y que yo tampoco me voy a aprovechar de ellos, ni yo ni nadie, otro luego cuando lo comercialicio, cuando lo venda X plataforma cuando lo mueva por ahí, entonces yo sí creo que es importante porque te da como una seguridad de, de que de alguna forma pues nadie se va a aprovechar de ti. ¿no? Mm, muy bien. Aunque bueno, luego hay una compraventa y a veces sí extraña, que hay que tener mucho cuidado. Y compañeros míos les están pasando, que de repente hacen sus derechos, no se dan cuenta y luego dicen, ah, es que no puedes reclamar nada porque tú has firmado esto. Sobre todo cuando empiezas, que la gente, que tú cedes, guionistas amigos míos, que claro, de repente es una opción de venta y la cedes gratis porque estás empezando, y claro, te das cuenta de que en verdad, si eso luego lo comenzaron, has firmado que no te van a dar ni un euro. ¿sabes? Totalmente. Y es, es complicado. Muchas gracias. En nuestro caso, en el ámbito científico, es, es diferente, las herramientas son, son diferentes. Nosotros, por un lado, tenemos eh, la propiedad intelectual, que es un poco lo que valida nuestro trabajo, porque son pues, los artículos científicos, eh, todos los documentos técnicos, libros, eh, incluso la divulgación científica, que a mí personalmente me encanta, pues también es una, una herramienta de, de propiedad intelectual. Y luego también de propiedad industrial. Eh, um, es una manera de eh, proteger nuestras ideas, de darle valor pues, mediante las patentes, el registro de marcas y es una manera de conectar el laboratorio con la sociedad. Hay un concepto muy importante en, en biotecnología que es el, el From Lab to Market, que es cómo pasas de la investigación en un laboratorio a que luego eso tenga un, un valor y un retorno económico, pero siempre protegiendo tu idea. Eh, al final nosotros somos una empresa pequeña que no tendríamos capacidad de producción a gran escala y, sin embargo, pues protegiendo eso eh, tienes más facilidad para buscar aliados, pero siempre un, pro, un poco respaldándote y, y protegiendo tu invención. Uh -huh. Muchas gracias. Bueno, en mi caso me pasa un poco como Diego. Yo cuando me invitaron a recitar por primera vez después de que saliera el libro, luego me pidieron la factura, no, en ningún momento me había parado a pensar que, claro, si te pagan tienes que hacer una factura, y, y sumé el IRPF en lugar de, resta, de restárselo al... al, al, al nada, eh, o sea, estaba completamente perdido, porque, bueno, en realidad en, en el sector editorial de la poesía es como que todo es un ejemplo de mala praxis. Eh, porque, bueno, porque no hay dinero entonces nadie está esperando a que te llegue lo que ha ingresado por venta este año ni nada pero creo que también esa mala praxis descansa sobre el hecho de que damos por hecho que hay un, un marco jurídico que nos protege, que no tenemos que salir corriendo a ir a ningún sitio aunque deberíamos a registrar nuestras creaciones que no puede venir una marca y coger tu poema y hacer un anuncio con ese poema sin pedirte permiso y sin pagarte eh, entonces bueno es, es verdad que no es un tema que, que los creadores literarios, sobre todo los poetas, tengamos presente, eh, pero gracias a que se hace bien el trabajo, por otro lado, que, que asegurar que no, que no nos genere problemas y que se nos proteja. Muchas gracias. Ángeles. Eh, bueno, yo realmente estoy en la misma situación que ellos. Eh, podríamos aquí contarnos cosas de autónomo y de, y de, y de IRPF y compartir muchas cosas que nos harían mucha gracia, en ese momento no nos hicieron tanto, pero... Eh, o sea, igual, eh, o sea, hoy es realmente es un día de, de pura celebración ¿no? y, y, que, y que realmente nos da eh, lo que antes se hablaba, ¿no? la libertad, eh, la libertad de, de, de, de crear lo que, lo, que, lo que tengamos en la cabeza y, y de sacarlo... Eh, bueno, yo en este caso y, y vosotros también para vosotros y, y sacar todo lo que tenemos ahí para que vosotros lo disfrutéis y, y, y, y nosotros también pues, nos sintamos orgullosos. ¿no? Eh, y, y también la, la, nosotros que, no, que hemos nacido ya con la tecnología, ¿no? que para mí me resulta súper fácil eh, registrar todas mis cosas. Eh, realmente eh, puedo estar un día por la tarde allí en mi casa en pijama, crear una letra y desde el móvil mandarla like y ya se queda registrada, es todo súper fácil. Eh, uh -huh. Igual que también a la hora de, de, de crear los temas, eh, tanto me avalo yo como avalo a, a otra gente, ¿no? porque eh, hasta el mínimo detalle que, que una persona cree, crea eh, En este caso, eh, aunque sea una nota, puedo registrar esa nota que esa persona ha creado y, y ponerlo en, en, los, en, los créditos, en los derechos. ¿no? Y eso es increíble. Eh, ya aparte de también registrar lo que es mi obra, eh, en otras muchas que he participado, eh, bueno, se me ha registrado que, y yo casi sin saberlo. ¿no? Eh, de hecho, me pasó una cosa... Eh, reciente eh, de un anuncio que de, de la 2, no sé si habéis visto el programa de Caminos del Flamenco o si estáis enterados es un programa que ha hecho Solea Morente con Miguel Poveda, tal, tal, tal eh, entonces en uno de los anuncios de, de promoción de, de este programa pues cogieron una canción en la que yo había participado y yo no sabía absolutamente nada, no se me comunicó eh, Claro, el tema no era mío, pero gracias a todo esto, yo estaba registrada también como que mi voz estaba ahí. Entonces, eh, a mí no se me había informado, pero luego tenía derecho sobre esto. Y esto es gracias a este día. Y, y gracias, claro... Lo has resumido perfectamente. <risa> claro, y, y para mí fue muy impactante, o sea, impactante que eran millones de WhatsApp. Ángeles tía, te acabo de escuchar en la 2, ¿tú sabes algo? Y yo, yo no sé nada. Eh, pues tía, pregunta, muévelo, porque quizás digo, Hostia". pero es que esto puede pasar con muchas más cosas, y en la música más todavía. Entonces, que esto se quede registrado y que, bueno, que lo pueda utilizar la gente que quiera, pero que eso esté ahí y yo tengo un derecho sobre esto, pues eso es increíble y, y puedes celebrar este día de... de ...de que, bueno, estamos respaldados... ...así que, <risa> gracias <a> este día... <risa> <risa> ...muchas gracias Ángeles... ...Pablo... Eh, ...bueno, pues en mi caso me ha pasado un poco de, de todo... ...porque desde que tenía... Eh, ...bueno, desde que era un enano... ...yo empecé con, con temas de, de programación... ...hacer las cosas que, que a mí me gustaban... ...luego eh, escribí un libro que publiqué a, a los 14 y tal... ...y, y ya desde muy pequeñito... Eh, estaba tocando muchos ámbitos de, del tema de la propiedad intelectual porque también hacíamos eh, música, tenía un, un grupo de música, también hacíamos cortometrajes teníamos un, un grupo de cortometrajes y la verdad que en todos los casos ya, ya estábamos aprendiendo a, a cómo proteger cada cosa porque claro, luego, luego nos, nos daban algún concurso, cosas de ese estilo y, y bien, el único momento donde, donde no lo hice fue el único momento donde, donde la la lieparda, porque a los, a los 16 eh, empecé con un proyecto de, de motores de combustión externa que, que era básicamente mejorando un, un sistema que hizo la, la NASA en 2002 y, y, y bueno, eh, mejoré la eficiencia un 60% eh, de, de esos motores que era una cosa que estaban buscando bastante y competí contra el ejército y luego la, la, la NASA vino, me introdujo la Singularity University y, y, y estuvo súper chulo. Después, después eso, literal, acabó en, en un cajón. Eh, ¿Por qué acabó en un cajón? Pues nadie, nadie se preocupó de, de proteger nada y, y al final tampoco nadie se ocupó de eso, moverlo eh, a, a algo más. Y, y, y justo a, a los 16 se me ocurrió hacer mi, mi primera empresa, que, que no tenía nada que ver, de hecho era de inteligencia artificial, y, y cada cosa que hacíamos, aunque fuera difícil que flipas de, de, de proteger, pues nos buscábamos todas las formas posibles para protegerlo porque había que hacerlo. Porque luego, eh, más allá de que lo muevas o no lo muevas, eh, te puede pasar de todo. Como sea demasiado bueno, te lo van a pillar, como, como no sea tan bueno y lo tengas que mover tú, eh, también lo tienes que tener protegido porque uno de los modelos que me ha funcionado muy bien a lo largo de, de, las, de los diferentes proyectos que he hecho es el modelo de licencia eh, por ejemplo la, la segunda empresa que hice era de, de geolocalizadores ahí eh, literal eran unas pegatinas que, que le podías eh, pegar a, a a tu perro, a tu mochila, a, a tu novio y ver dónde estaba a tiempo real <risa> y eso ya infringe temas de protección. <risa> no, no era, ese no era el mercado, pero <risa> en cualquier caso eh, fue muy guay y, y, y al final la, la acabamos vendiendo y, y, y realmente ese fue uno de los pilares fundamentales, si no hubiera estado protegido pues nada. Eh, y ahora mismo en, en BIO eh, tenemos una política bastante estricta de que cada año como mínimo tenemos que lanzar una patente, sea de algo nuevo que hayamos hecho o una actualización de, de cosas que, que ya hayamos estado desarrollando. Y luego se combinan con modelos de utilidad, etcétera, etcétera ya para, para lanzar productos específicos. Pero, eh, literal, ahora eh, más allá de, de vender cosas concretas o instalaciones concretas, siempre tenemos ese modelo de licencia porque nosotros lo que queremos es que cada mm, tecnología que, que hayamos desarrollado, sobre todo si es, es una tecnología muy chula, luego podamos eh, llevarlas a, a, al siguiente nivel, que otras empresas por todo el mundo puedan realmente aplicarlas a sus productos, productos que ni hayamos pensado eh, y, y lo puedan mover mucho más a, a gran escala, precisamente porque ya son líderes en esos sectores y, y, y lo puedan aplicar. Y, y, bueno, en general estoy de acuerdo con ellos sobre todo con, con, con los que sean autónomos de vosotros, porque, vamos, a mí me han caído palos por todos lados. <risa> Así que, eh, pues, pues, pues, hasta ahí. Sí. Muchas gracias. yo Como vamos muy bien de tiempo para empezar puntuales la, la clausura, yo os pediría, eh, para cerrar, eh, es decir, como estamos en un día mundial ¿no? pues algo así aspiracional motivacional ¿no? a, a, a, a compañeros vuestros que estén escuchando la intervención que puedan eh, coger de vosotros una enseñanza una, un mensaje que les motive eh, y que les sirva de, ¿no? de utilizar vuestra experiencia para, para ir más rápido, entonces que, le, que lanzaréis un mensaje de cierre a cada uno y damos por, por cerrada por la mesa agradeceros a todos todos eh, la atención, no sé si hay preguntas quizá, eh, Disculpar un segundito, que eh, va a servir para algo más el móvil que contar los minutos, cosa que no… Tenemos cinco minutos más, me dicen, fenomenal, pues muchísimo mejor. Eh, vamos a, a con vale. esta y retomamos, muchas gracias. Diego, a ver. Eh, pues yo les diría que, que no tengan miedo, es decir, que que pues, es mejor empezar de la nada porque no te juegas nada realmente, entonces mmm, si te arruinas no te puedes arruinar más porque ya estás arruinado. Entonces, entonces, no tengas miedo de cometer tampoco ilegalidades o a ver, no ilegalidades, pero que no sepas muy bien. A ver, no me malinterpretes, no, no, no, no. A, a que no, no, no sepas muy bien lo que estás haciendo, que hay veces que estás ha sonado un pi. Me refiero a que hay muchas veces que no sabes lo que estás haciendo, pero por desinformación más que nada, no porque tú realmente quieras hacer las cosas mal, sino porque no sabes lo que estás haciendo porque hay tantas cosas que no han ido explicado, pero que, que... asesórate, ¿no? ¿Eh? Asesorate. Eso es, asesoramiento, <risa> eh, pero creo que es bueno cometer esas cosas malas porque te das cuenta de lo que estás haciendo y aprendes, entonces ya no lo vuelves a hacer. Entonces creo que, creo que eso es la mayor lección porque al final, pues, aunque te asesoren, yo empecé con una gestoría y me decían X cosas y yo, ah, no me, aún me cuesta entender ciertas cosas, eh, pues que es así, si no tengo ninguna formación en económica ni nada de esto, pues hay cosas que evidentemente no voy a entender y, y yo no tengo ninguna maldad, pero hay cosas en las que me voy a equivocar. Pero bueno, que no pase nada porque se aprende y que no tengáis miedo de, de todo lo que queráis hacer, hacerlo. Y ya está. Muy bien. Sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo. Bravo. En mi caso, además, eh, en mi experiencia, eh, a mí me ha servido de mucho rodearme de profesionales que me que, que me ayuden a formarme y a crecer. Eh, yo creo que es muy importante en el ámbito científico estar muy formado, eh, especializarse muy bien en un ámbito y cuando lo tengas muy claro, pues seguir con eso hacia adelante. Eh, y atreverse a innovar. Yo creo que, que hay que atreverse y que hay que arriesgar. Siempre, eh, pues eso, respaldado por profesionales, en mi caso, pues mis mentores han sido muy importantes. Eh, pero también de asociaciones. Eh, en nuestro caso, pues, la Oficina Española de Patentes y Marcas, por ejemplo, pues siempre eh, asesoría, siempre que tengamos alguna duda, consultarla y, y, y buscar ayuda. Claro. Muchas gracias. Eh, a mí no me gusta dar consejos, por eso de consejos vendo para mí no tengo, porque sé, como he dicho que es ejemplo de mala praxis, pues para esto también. Pero estar abierto al mundo, o sea, no creo que se pueda crear sin escuchar el mundo en el que estás creando, no creo que pueda llegar a nadie si no te interesa lo que esa persona va a tener que decir después de, de leer, en este caso, lo que tú has escrito, y sobre todo leer mucho más que escribir, eh, o sea, escribir que sea un, una décima parte de, de lo que has leído. Mm -hmm. Gracias. Eh, bueno, pues yo por mi parte eh, lo, que, lo que tendría que decir es que se confíe en uno mismo y que se confíe en la vocecita del interior que te dice, tira por aquí, <risa> eh, porque al final no nos podemos dejar llevar por lo que, por lo, o sea, hablo desde, desde mi mundo, que es un mundo muy muy muy tradicional, o sea, creerme que, que no salía al escenario con un mantón de manila y una flor en la cabeza, es complicado. Y, pero bueno, eh, al final es eh, eh, eso. O sea, es confiar en uno mismo sabiendo que, que, que, que es verdad lo que, lo, que, lo que quiere decir. Entonces, cuando vas con la verdad, pues todo, todo va bien. Así que yo diría eso, confiar en uno mismo. Muy bien. O sea, Diría sobre todo persistencia, porque realmente hay que confiar en uno mismo hasta el punto de, de aunque no seas ningún experto en la materia, decir, deciros, eso, eso me mola de verdad, quiero, quiero acabar siendo un experto. Y esto implica que en la mayoría de casos el, el camino no, no te lo han dibujado ni, ni está predefinido. Mucha gente dice, oye, estudiando X... Eh, acabar siendo un experto de tal... ...yo digo que para acabar siendo un experto de lo que sea... ...sobre todo hay que echarle persistencia y ganas... ...porque uno tiene que coderse de, de la gente que realmente... ...ya sea experto de, de cada área... ...yo he tocado muchos proyectos de, de mil cosas distintas antes... ...y, y, y más que tocaré... Y, ...y cada uno que me pongo es mm, mucho más complicado... Eh, ...pero porque para hacer cosas fáciles ya, ya se están haciendo... Y, y cualquiera es capaz de, de llegar a cualquier meta, pero de verdad he visto tantísimos proyectos, estén protegidos o no, que caen simplemente porque fallan en, en la persistencia, en, en algún momento creer que lo que están haciendo no sirve para nada, y bueno, a veces es real, obviamente, pero eh, de hecho solo uno de cada diez proyectos eh, sobrevive, pero pensad entonces que quizás la, la clave es... Eh, Intenta hacer más de 10 proyectos y siempre que puedas, persiste. Y siempre que puedas persistir, encima crea un buen equipo, porque eso es lo que más va a marcar la diferencia como segundo plato. Qué, qué maravilla de consejos. Eh, yo me quedo, quizá, eh, Diego, con, con… voy a retomar que, que no es eh, responsabilidad tanto… Vuestra el, el, el asesoramiento, como que haya una pedagogía también con quienes son los encargados públicos de haceros llegar la información para que para que esté ahí y uno no necesite tener que buscarla, porque vuestro oficio es crear o inventar y tiene que ser desde sí, las sí. instituciones también, donde tengamos un… ¿no? o las asociaciones, un, una mayor dedicación de de hacerlo asequibles eh, fácil, de pues, igual que uno al final sabe hacer el IRPF o, o sabe que tiene que hacerlo anualmente, pues eso al final es una obligación que uno tiene y, y, una, y una ventaja también para contribuir ¿no? a, a, al Estado social. Entonces, eh, yo no, no teníamos esta pregunta preparada, pero me voy a, como tenemos cinco minutos más, me voy a lanzar a que me digáis qué premio, o sea, todos habéis sido parte de… ¿no? de, de habéis sido reconocidos con muchos premios, todos, eh, y, y es, una, es un honor estar en esta, esta mesa. Me gustaría decir, preguntaros a cuál aspiráis. ¿no? Un premio es siempre un reconocimiento a vuestra, a, al resultado del trabajo, ¿no? De, a la obra, a, a, a todo el esfuerzo que habéis hecho. ¿A qué, así en frío… Luego no, no va a, ir a ninguna parte, no pasa nada, es un compro, no, ningún compromiso de luego darlo ni nada, ¿eh? simplemente eh, a qué premio os gustaría aspirar y que os reconocieran con ese, con ese reconocimiento. A ver, sería muy fácil decir, ay, pues yo quiero un Goya. Ah, pues, pues a pues ver, a ver, unos... sí, sí, venga, pero, venga, pues dilo, dilo a ver, Realmente a ver, no, a ver. porque eso al final, vale, te pegas una noche de fiesta excelente tal, no sé qué, pero al día siguiente eso se va a quedar en una vitrina ahí y eso es peor, porque eso te va o a... Sea, no te crea una un, presión. No quieres un Goya. A ver, vale, lo quiero, Diego, pero, pero no quiero, realmente, Goya, por favor, pero realmente... Pero realmente eso te crea mucha presión, porque es como, uff, lo ves todos los días ahí levantarte y dirás, uff, tengo que, tengo que estar a ese nivel, ¿no? Y creo que eso es un problema. A los académicos también, de, ¿no? de, de la Academia de Cine no quiero un Goya, entonces, ¿qué quieres? Yo creo que lo que, lo que nos molaría más es crear algo como icónico, o sea, ah. una película, un personaje, una secuencia, un algo de esto que luego estás en Instagram y te aparecen memes sobre eso, ¿no? O sea, creo que eso bueno, es lo guay porque realmente… Ahí es cuando estás haciendo historia, ¿no? Y cuando, y cuando ves que lo que tú has creado va, va yo qué sé, pues como la gente que ahora ve Transpotting o la naranja mecánica, pues, pues eso da mucho orgullo, ¿no? Yo creo que Pero debe Lo por la ¿no? de Kubrick de abajo. <risa> Entonces eso, eso crear como algo icónico. Algo icónico. María. Bravo. A ver, yo como científica por querer ir un Nobel. Oh, pero no, pero no lo veo, no lo veo. No, lo veo. Eh, no o sea, no, no se me ocurra así ningún premio que diga, voy a intentar ir a por este. Y al final es un poco así conceptual, pero siempre que sea algo que mejore la sanidad, que es un poco lo que nosotros más allá de premios, el, el incluso poder saltar de, la, de lo que es la medicina animal a la medicina humana, yo creo que sería el mayor reconocimiento que, que podríamos tener nosotros, mm -hmm. más allá del Nobel. También bien. Sí. Yo estoy un poco con Diego, o sea, los premios están muy bien y, y ayudan mucho y te dan muchísima visibilidad, pero es que no hay mayor premio que conseguir que alguien… Vea, eh, en este caso lea lo que tú has hecho, se siente identificado, le guste, te recomiende, eh, te vea por la calle y, te, y, y sienta que tiene que ir a decirte he leído tu libro y me ha encantado, o sea, creo que, que no hay mayor premio porque en realidad, sobre todo en poesía, que existe un circuito, un circuito de premios, que es toda una institución ganar un premio de poesía, que hay hay como temporada de premios, o es una cosa como muy, muy institucionalizada. Eh, los premios de poesía, pues tú te presentas, lo ganas, e incluso los que tienen mayor dotación o mayor prestigio en el país, pues funcionan así y no te garantiza llegar a nadie, no te garantiza conseguir al final lo que tú quieres hacer cuando escribes, que es compartir lo que tienes en la cabeza con el lector. Entonces, pues ser leído. <risa> Ser muy leído. Sí. Leanme. <risa> eh, bueno, pues yo en mi caso, eh, la verdad que he tenido una experiencia un poco eh, negra, por así decirlo, con lo de los premios. No en el sentido de que no se me haya reconocido que si el caso, o sea, mi primer premio lo gané con 12 años en una, eh, dentro de, de, de la parte de mayores y... Y bueno, viví una etapa desde los 12 hasta los 17, ganando muchísimos primeros premios, y, y lo recuerdo como una etapa un poco fría, negra, que no me gusta, eh, que me juzgaran, que eh, bueno esa competitividad también entre los compañeros, para mí fue una etapa muy fea. Entonces, como la he vivido, eh, igualmente... Como mi compañero, de verdad paso de premio, paso de quitar el polvo a, a más figuritas y, y nada, a mí como flamenca mi premio sería que, que aún más, o sea, que se abra aún más en España a, a, al público español, porque eh, que vaya mucha más gente a los teatros, a consumir cultura, a consumir flamenco en mi caso. Y, y bueno, para mí, el mayor premio para mí sería llenar el Wiz Incente. <risa> Pero cantando por Soleá y por Seguirilla y por Malagaña. <risa> oh, ¡Qué bien! Pues... Pablo, a yo, ver, yo, yo que no... ya supera esto, no sé. <risa> yo, yo, yo no, yo ¿Qué no... premio no quieres, el primero? <risa> eso es lo mismo, tiene más respuesta no, no, A ver, yo yo tengo unos cuantos premios, no sé cuántos. De to todo tenés muchos pero, premios. Pero, pero sí que comparto lo que han dicho ellos, porque cada vez que me han dado uno, me ha pasado igual. O sea... Me acuerdo, por ejemplo, me dieron el premio a, en el Parlamento Europeo eh, que había que ir para allá a dar la chapa y había gente eh, que, que al menos dice, bueno, alguien no se tan ha selecto, pero... pero. En cualquier caso eh, nos dieron el premio a, a la empresa más innovadora de Europa. Y, y Google, por ejemplo, nos dio el premio a la empresa más disruptiva del mundo y Forbes nos sacó dos años mm. ahí por, por, por qué no. Eh, pero la cosa es que una vez te lo dan, tú dices, hostia, qué guapo, pero es que al día siguiente estás igual. O sea, literalmente, dices, tengo una figurita estupenda que ya la pondré en algún sitio, pero ¿he conseguido realmente lo que estoy buscando? No, o sea, yo lo que estoy buscando, en mi caso, es que era una transformación de, del mundo, pero una transformación de verdad y si puede ser una transformación que no necesariamente vean los libros de historia, pero porque pueda vivir yo esa historia. Y, y ya os digo, o es sea, que, que los premios al final te los da una entidad que, que, que lo mismo te los mereces o lo mismo te da un poco igual. Eh, yo creo que, que aquí lo, lo más chulo es que, que todos luchamos por hacer algo realmente que, que trascienda ...sin necesidad de, de, de una figurita, sea de, de cobre o de oro. Bueno, menuda generación, ¿eh? Difícil, ¿eh? De satisfacer, yo no sé. Está, está exigente, es, está, estáis ¿también? exigentes, estáis exigentes. No, no, es un placer escucharos, qué bien. Eh, yo creo que tengo un poquito más. Fenomenal. Pues, como no queréis premios, ya tenemos esto claro... Yo ahora sí que quizá os, os pediría, eh, es complicado porque con esta con esta visión ¿no? de, de vale, eh, pregunta a, a, no sé si abrir las preguntas a los demás o que nos digáis cómo os podríamos ayudar, qué necesitáis, qué os vendría bien. Dinero. Bien, Bien no, hombre, no, así no, así no, no será así. así. En mi caso, no, dinero. Está, en, dinero ¿eh? en una, en una, si estuviésemos en una jornada bancaria, en una jornada bancaria, a lo mejor podríamos, ¿no? De financiación el Banco Mundial, no veo los logos, pero no, vamos a, ¿no? Eh, a ver, en mi caso, apoyo, concreto, cuando nosotros eh, intentamos a acceder a ciertas subvenciones o, o ciertas instituciones donde hay dinero, al final tenemos que competir una empresa como la mía, que es una... Empresa de muy creación reciente, contra productoras que llevan 20, 30 años, al final lo que ellas hacen, por ejemplo, voy a hablar de cifras, con un millón de euros, nosotros con ese millón de euros hacemos el triple que ellos, porque tenemos unas nuevas formas de, digamos, de producir, de diseñar sí, de la producción, que son distintas. Entonces yo creo que eso sí que lo tienen que tener en cuenta las instituciones, intentar. Eh, porque hay muchas veces que no se fían, que lo entiendo, ¿eh? porque estás dando dinero a gente que a ver qué hace con él. Entonces, claro. yo entiendo que hay una desconfianza y entiendo que no se lo puede dar a cualquiera, pero, pero sí que creo que hay currículums que avalan y que, y que se tienen que dejar un poco también guiar por, por un poco por la intuición que ellos tengan, ¿no? y no solo cifras y resultados que tú presentes. Mm -hmm. Entonces, bueno, eso estaría bien. vale visibilidad Visibilidad. Yo creo que… Mostrar a personas, incluso nosotros, que cada uno somos de un ámbito diferente, eh, mostrarnos y poder llegar a un punto en común y decir es que todos de, en nuestra forma somos creadores, somos innovadores y mostrarlo de tal manera creo que sirve para inspirar a otras personas, inspirarnos un poco también entre nosotros y esto al final también es una experiencia para nosotros que seguro que nos ayuda en un futuro a, a, a poder continuar mm -hmm. con nuestro camino. Muy bien. Yo no, no sé qué pedir en este momento, Reyes Magos. ¿no? No, no, no lo haya pensado. Eh, es, ver, es verdad que por, por abril ya los Reyes han pasado un poco, pero, claro. pero estamos en el, para el 23, venga. Eh, no sé, se me ocurre que… que no, o sea, por un lado creo que una experiencia que sí que he tenido cuando hay eh, se invierte dinero público en cultura y concretamente en poesía es, y, y hay que solicitar ese dinero… Hay como un enfoque muy cuantitativo y muy poco cualitativo a la hora de valorar las candidaturas, entonces a lo mejor puntúan igual 10 libros publicados de cualquier manera que dos libros publicados con editoriales punteras que han costado el triple de trabajo. Eso es en fin, que se me ocurre porque me pasó hace poco. Eh, y, y quizá acelerar el, el relevo generacional, que, que no haya que llegar, no ha dicho antes que para dirigir una, una película, ahora la edad media es 40 años, pues no digamos para ser jurado de un premio o, o para llegar a programar un, un festival de poesía. Eh, agilizar eso, que se pueda llegar antes a los lugares y, y que todo sea un poco más dinámico y que haya gente de, de, to, de todos los tipos en todos los sitios. Interesante, muy bien. Eh, bueno, yo realmente estoy también un poco con, mi, eh, con mis compis. Eh, eh, yo pediría, pues, que se confiara aún mucho más en nosotros, ¿no? Y en, en, en la gente joven. Eh, yo, de, o sea, desde mi experiencia eh, y más después de una, de, de, este, de esta pandemia y del confinamiento que hemos tenido. Pues ahora casi todas las programaciones que se llevan a cabo, las subvenciones, pues claro, se las dan. Obviamente, eh, bueno, antes nosotros también estábamos ahí guay, pero claro, ahora el dinero que hay pues es para la gente súper top. Eh, y las programaciones aparece la gente siempre súper top y es como que eh, nosotros nos quedamos ahí un poco... Eh, eh, en, la en la retaguardia. Entonces, pues nada, quizá pediría eso, eh, que, que en ese tipo de subvenciones pues también se, se contara con, con la gente joven y con los que estamos aquí luchando por empezar y, y luchando por, por eso, por el cambio generacional, ¿eh? y porque realmente eh, venimos con mensajes de, de esta generación. Muy bien, muchas gracias. Pablo. Pues eh, aquí hay dos puntos. ¿Qué pido para mí y qué pido para el resto? Bueno, eh, pero realmente yo lo que he visto mucho es, eh, cada vez que, que en cualquier proyecto uno pega un escalón, lo primero que se da cuenta es que lo que antes llamaba mm, estar bien, de repente eh, se convierte en poco. Es decir, necesitas de repente muchos más recursos si quieres llegar a, a, al escalón que va después de ese. Por eso cuando han dicho por aquí eh, dinero, digo yo, sí, sí, eso es siempre, porque es lo que más te va a ayudar a avanzar rápido. Pero realmente, a la hora de la verdad, cuando uno va buscando financiación, más allá de, de, de apoyos ya sea estatales o, o privados, sobre todo lo, lo, que, lo que suelo pensar mucho es eh, para proyectos que son realmente... Eh, innovadores o de impacto, todo esto, eh, ¿por qué a, tanto a, a gobiernos como, como a inversores privados les cuesta lo mismo pensárselo que para proyectos eh, que, que, que son industriales básicos, por así decirlo? O sea, cosas que, que ya existen muchísimas. Y, y, y realmente, lo, lo, lo que pido, si acaso, es que eh, la gente piense realmente qué, qué quiere hacer con aquello que ha conseguido en su vida, ¿no? con, con aquellos recursos. ¿Queremos realmente destinarlos a, a, a comprarnos un super coche y un super chalet? O, o, o, ¿O a realmente dejar una huella, como he dicho antes, que, que trascienda? Y, y a nivel de sociedad. Muy simple, o sea, muy simple pero muy complicado por lo visto, y es que realmente la, la educación cambie, porque creo que cada vez nos estamos dando más cuenta de, de que el modelo educativo está totalmente destrozado y, y, que, y que se están haciendo pequeños intentos, pero realmente la, la gente en las escuelas no está yendo hacia un modelo mejor. Eh, está yendo hacia un modelo de hace 300 años con alguna reforma. Y, y, y, y lo más importante actualmente tiene que ser aprender a aprender, a que la gente sea capaz de buscarse la vida, de que si les lanzas retos sean capaces de, de llegar a ellos y no transformarlo todo en un dictado. Porque luego esa gente que ha aprendido a aprender de un dictado son las que después no son capaces de, de, de pensar en, en cómo hacer que su vida luego se convierta en algo que, que sea capaz de trascender Pues con este mensaje complejo eh, vamos a cerrar la mesa Yo os iba a preguntar en qué os ibais a gastar el bono cultural que espero que hayáis solicitado pero ya no nos va a dar tiempo así que agradeceros mucho a, a, a los cinco la, la intervención es... Eh, ha sido un placer eh, escucharos y un honor que poder moderar la, la mesa y, y damos por, por cerrada la, la jornada. Vamos a dar paso eh, a la intervención del subsecretario del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, eh, a, a Pablo Garde. Primero, primero Eduardo, perdonar, disculpe. Ah, perdón, perdonar que tenemos un vídeo de perdonar, perdonar. Pero pensé que había confundido el orden de las intervenciones. Perdón.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 Ahora, ahora sí, eh, Pablo, Pablo eh, Garde, perdón, eh, subsecretario de Industria, Comercio y Turismo. Muy buenos días a todos. Señor subsecretario del Ministerio de Cultura y Deportes, señora directora general de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación. José Antonio, Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Buenos días. Antes de empezar, yo... Eh, empezar el, el discurso ¿no? que tengo preparado, me parece un discurso importante porque tiene un carácter institucional en, en, en, en este día. Eh, querría felicitar a la Directora General y al Director General por la organización. Y por, ...y por la idea eh, de innovar para un futuro mejor. Innovar para un futuro mejor con un, un grupo de, de, de jóvenes innovadores... ...porque, y, y, y quiero hacer la reflexión, porque yo creo que innovar para un futuro mejor es liderar para el bien común. Es decir... ¿Qué mejor que los jóvenes innovadores de hoy para liderar el mundo de mañana? Bueno, como, como decía, inicio el discurso institucional y es que como cada 26 de abril, hoy celebramos el Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial para promocionar el rol relevante que juegan los derechos de propiedad industrial e intelectual en un modelo económico abierto, competitivo, innovador y armonizado a escala europea. El año pasado, nuestros dos ministerios, junto al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y al Ministerio de Ciencia e Innovación, propusimos al Consejo de Ministros que se aprobase, como así se aprobó, una declaración para sumarnos como país a esta conmemoración internacional que tiene total y absoluta vigencia. A través de la misma, el Gobierno de España manifestó su compromiso con el uso y la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial como palancas de estímulo de la creación, la innovación y el desarrollo tecnológico y científico, puesto que nuestro país se ha situado siempre a la vanguardia de la creación artística, literaria, industrial y empresarial y, en general, intelectual, y de ahí que el uso de estos activos intangibles sea inseparable de nuestra historia reciente y, sobre todo, de nuestra tendencia de desarrollo económico. Esto ha sido posible de forma evidente gracias a la existencia de un sistema adecuado y equilibrado de derechos de propiedad intelectual e industrial en España, preocupados tanto de la dimensión individual de los mismos como del impacto que sobre el conjunto de la estructura económica y social asimilable a los países más innovadores de nuestro entorno. La mejor muestra de ello es la muy activa participación que España tiene en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, en la Oficina Europea de Patentes o en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, con sede en Alicante, así como en otros foros formales e informales, tanto de carácter europeo como de carácter multilateral. Nuestra legislación en materia de patentes o de marcas está totalmente armonizada con la del resto de los países industrializados y especialmente con la del resto de los países europeos. Y seguimos siendo muy activos en materia de aproximación de prácticas y de directrices de actuación ...para favorecer el trabajo con los usuarios y solicitantes de nuestros sistemas. Este año, como hemos hablado antes, como saben ustedes, el tema elegido por la OMPI... ...está dedicado a la juventud, en tanto que colectivo que en España y en todas las partes del mundo... ...tienen en sus manos las mayores posibilidades de impulsar y aprovechar el talento en sus diferentes manifestaciones. El hecho de que vivamos en un mundo interconectado... ...con acceso a múltiples nudos de información casi de forma instantánea. Es un hecho clave que impulsa la creación, la inventiva y la capacidad para imaginar, por, por ejemplo, soluciones... ...nunca previstas para problemas que tampoco habían sido advertidos hasta el momento presente. La lucha contra el cambio climático, la transición energética, la reindustrialización, la soberanía industrial, los nuevos patrones de consumo... ...y de convivencia social y en general, la apuesta integral por una sostenibilidad que va más allá de su dimensión tradicional... ...son campos fecundos en donde las nuevas tendencias innovadoras encontrarán su nicho de desarrollo. En todo caso, los derechos de marca, de patente o de diseño industrial son piezas esenciales para el desarrollo de nuestra economía... ...y más, en un contexto como el actual en la que se requiere la creación de valor añadido a los procesos tradicionales. Este Día Mundial de la Propiedad Intelectual e Industrial nos sirve sobre todo para poner en valor estas ideas y mostrar cómo un uso adecuado de estos derechos en el marco de una adecuada estrategia empresarial son un elemento clave y, difer y diferenciador, la línea divisoria fundamental entre un proyecto empresarial innovador y exitoso de uno que no lo es. De acuerdo con datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y de la Oficina Europea de Patentes, las empresas que hacen uso de los derechos de propiedad intelectual e industrial representan un 40% del Producto Interior Bruto de España y un 27% del empleo. ...y tienen mejores salarios y más inversión en I más de más I que la media... ...por lo que son imprescindibles para la transición del modelo económico español... ...hacia uno más sostenible, integrador e inteligente... ...tal y como marcan las directrices europeas e internacionales más ambiciosas... ...y como se señala en el plan de recuperación, transformación y resiliencia... ...que está ejecutando el Gobierno de España". Como se ha visto en este evento institucional, en España hay un buen número de jóvenes, creadores, innovadores e inventores que están sabiendo ver ventanas de oportunidad y ubicarse en diferentes campos de la ciencia, la tecnología y la cultura para generar una actividad económica productiva y crecientemente beneficiosa para el conjunto de la sociedad. Jornadas como la de hoy, donde convergen el impulso una juventud emprendedora y el firme compromiso de las instituciones públicas para canalizar ese extraordinario capital dan un paso más en el camino a seguir. Un camino que aspira a consolidar el modelo económico, un modelo económico altamente productivo y sostenible al servicio del interés general. Muchísimas gracias. Eh, pasamos la palabra, por favor, a la intervención de cierre eh, de Eduardo Fernández Palomares, subsecretario de Cultura y Deportes. Gracias. Pues Buenos días, señor subsecretario del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, directora general de Industrias Culturales, director general de la Oficina Española de Patentes y Marcas, moderadora, eh, Participantes de esta mesa redonda, amigos y amigas, muchas gracias a todos por, por esta instructiva y, y apasionante jornada de la juventud en el, el mundo de la propiedad intelectual. Eh, dedicar un día a celebrar los derechos de propiedad intelectual e industrial, y en especial a la relación de los jóvenes con ella, nos permite tener una ocasión para el agradecimiento y la conmemoración. Agradecimiento primero tanto a los que habéis participado en esa mesa redonda como a los que nos habéis seguido vía streaming, los que habéis estado aquí eh, participando intensamente y además también a aquellos que lo hicieron posible desde el 26 de abril de 1970 entra en vigor el convenio internacional que estableció la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Como sabéis, la OMPI nació como organización intergubernamental, pero a partir de 1974 entró a formar parte del sistema de Naciones Unidas. Es en este organismo donde los Estados podemos alcanzar acuerdos para fomentar la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo y podemos asegurar la cooperación administrativa en materia de propiedad intelectual. España es estado miembro de la OMPI desde el primer momento, es decir, desde este 26 de abril de 1970, hoy hace justamente 52 años. Mucho menos tiempo ha pasado desde que las personas a las que este año se dedica el Día Mundial de Propiedad Intelectual comenzaron su actividad como creadores, emprendedores, culturales o como innovadores. Gracias a todos los jóvenes y las jóvenes de hoy, de 2022, que han apostado por ser parte de las actividades en las que el ingenio, la creatividad, la visión de una sociedad mejor, permiten innovar y construir futuro. Los jóvenes literatos, inventores, músicos, investigadores, estudiantes de cine, bellas artes, los jóvenes que aman los libros, la lectura, la música, las películas o las series, los que crean y los que disfrutan con la creación. Quiero agradecer también, por supuesto, a, que, eh, ...a los que han participado en este evento y en la Mesa Redonda y en el vídeo... ...para explicarnos cómo podemos innovar y, y juntos y construir un futuro mejor para todos. Además debo decir que me ha impresionado gratamente... ...y aquí es donde yo me salto el discurso institucional. Y es que eh, el, el poder disfrutar de vuestras experiencias... Eh, ...es una suerte y una ventaja para nosotros. Es que en, desde el Ministerio de Cultura eh, la, la aparición de las nuevas tecnologías... ...supuso un, un maremoto... Eh, a la hora de trabajar con los derechos de propiedad intelectual a nuestra generación, que bueno, tampoco somos tan mayores, pero eh, eh, ha sido un reto que, ha, que ha, ha, ha trasladado, ha roto las costuras de lo que hoy conocemos como sobre la creación artística y cultural. Y poder escuchar, eh, escucharos a vosotros que sois nativos digitales, ¿cómo tenéis interiorizado? En primer lugar, el, el respeto por, por la necesidad del respeto de los derechos de propiedad intelectual. En segundo lugar, que veis las nuevas tecnologías no como una amenaza, sino como que habéis expresado, ¿no? como una, una oportunidad. Pero además porque también eh, eh, hay una cosa que tenemos que decir, que es que en el hecho cultural la copia es, es fundamental. Si no, no tendríamos eh, esos movimientos artísticos con los cuales ha ido evolucionando, no sé, los nihilistas, impresionistas, la Bauhaus. Es necesaria la copia, la copia licenciada. ...y luego pues escuchar a Diego que dice que no quiere un premio... ...sino que lo que quiere es que le hagan un meme... ...imagino que el licenciado también... ...pues que es, es, es tu verdadero... ...entonces para mí es una maravilla y una experiencia... ...y, y bueno, por eso en ese contexto yo también personalmente... ...también quiero eh, estaros agradecidos... Eh, ...pero además que esta celebración que une el año cultural de los jóvenes... ...y la cultura, la innovación... ...y el Día de la Propiedad Intelectual no debe quedar solo en palabras... ...o en una fecha del calendario... ...la Constitución Española... Reconoce que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Este acceso a la cultura tiene una referencia especial para los jóvenes en la propia Constitución, que también establece un mandato directo a nosotros, a los poderes públicos, para promover las condiciones que favorezcan la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. En el marco de este mandato constitucional y entendido que la cultura en cualquiera de sus manifestaciones mejora el conocimiento y es un factor de desarrollo personal y social, un motor económico y generador de empleo, además de un factor integrador capaz de incidir de forma positiva en la inclusión y la cohesión social y territorial, el Ministerio de Cultura, entre otras políticas y actuaciones dirigidas a la juventud, y aquí recojo el guante de, de Carlota, ha puesto en marcha el Bono Cultural Joven. Este Bono Cultural Joven... Lo que busca es, eh, por un lado, eh, reactivar el sector cultural que ha sido de los más perjudicados dentro de, de esta pandemia que todavía no hemos superado, pero que estamos viendo eh, las vías de recuperación, sino además también de incorporar eh, un acceso universal y diversificado a los jóvenes que eh, cumplen 18 años, porque ellos entran en el mundo de los derechos y las obligaciones y como Ministerio de Cultura debemos garantizar ese, que, que dentro de esos derechos esté el derecho de acceso a la cultura y además generar nuevos hábitos de consumo cultural que fijen los ya existentes crear estos nuevos públicos, estimular la demanda y reducir el impacto negativo causado por la pandemia. En definitiva, es un elemento para promover la, la fidelización que genere el hábito de consumo de productos culturales en estas personas, como personas que se incorporan a la vida adulta para que continúen consumiendo productos culturales con asiduidad. Este bono cultural joven, que se aprobó el pasado 22 de marzo, está destinado a aquellas personas que cumplen 18 años, que calculamos que serán este, en este ejercicio en torno a 500.000 y que se podrán beneficiar de 400 euros para gastar en un año desde la activación en diferentes sectores de las industrias culturales y, por supuesto, eh, todos contenidos culturales licenciados y contenidos culturales eh, del mercado. De, eh, del mercado. El bono será de uso en los establecimientos e instituciones adheridas al programa situados en todo el territorio nacional o cuya oferta sea consumible desde este citado territorio. Todo siguiendo el ejemplo de países cercanos como Francia e Italia, donde ya había iniciativas similares para estos mismos jóvenes que cumplen 18 años. Para finalizar, me sumo al deseo de que esta jornada les haya permitido descubrir, como a mí, que como los jóvenes inventores, creadores y emprendedores culturales utilizan los derechos de propiedad intele intelectual e industrial para alcanzar sus objetivos como literatos, inventores, músicos e investigadores, además de, por supuesto, generar ingresos, crear puestos de trabajo, hacer frente a los retos locales y mundiales y apoyar el desarrollo comunitario y nacional. Un saludo a todos y muy feliz Día de la Mundial de la Propiedad Intelectual. Muchas gracias. Nos podemos levantar. Nos vamos a retirar. Gracias.